Muy buenas rovianos Lunes, hoy es lunes, no es domingo, qué cosa más rara, esto sí que es como el metaverso, ha cambiado de día. Pues sí, es lunes porque feliz Día del Padre a todos aquellos que lo seáis o que tengáis en mente serlo o que estéis en proceso de serlo. Y ya estamos aquí, ha pasado una semana, vamos a hablar de todo lo ocurrido durante los últimos siete días en la realidad virtual, realidad aumentada, realidad tal, pero no de la inteligencia artificial. He quemado Twitter, o sea, me he ido de Twitter Ya no puedo seguir Twitter Es absolutamente es, es, es la avalancha, ¿no? El otro, el programa anterior decíamos, liberar al Kraken El Kraken ha salido ya y nos ha devorado Es todo IA, todo Dicen que Zuckerberg se ha cansado del metaverso Y que ahora solo le hace ojillos a la IA No sé no sé, en su imagen de cabeza la IA cómo es Pero bueno, le hace ojillos a la IA Bueno, los que no son IA, creo De momento, no ha mandado a representantes IA Es Julio y Ramón ¿Qué tal Julio? ¿Cómo andas? Hola, soy Julio. <risa> lo sabía. Siempre, siempre lo he sabido. Siempre he sabido que. Pues sí. Eh, eh, nada. La IA. La IA no sé. ¿Qué piensas tú de, de cómo va la IA? ¿Nos, ¿Nos ha devorado ya o está en proceso? Buscando devorado en internet. <risa> no pero Eso ya no. Ahora GPT-Chat pare... GPT parece que te está hablando tu hermano, tu mujer, o sabes. Hay una familiaridad, sabes. Hay un colegueo. Sí, pero el GPT Chat de Bing te dice, buscando no sé qué, y luego ya te contesta. <ríe> no, a, no íbamos a hablar de, de ella. Es verdad es verdad, es, verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bueno, digo, buenas noches. Que ya no buenas noches. Ni en qué día vivo ni en qué hora vivo. <ríe> sí, no, es que con el cambio este a lunes ya me, me he descolocado. Pero hoy es lunes, únicamente hoy. Ya sabéis que la fecha habitual es domingo. Uh -huh. Y eso fue Chac porque porque eso es la circunstancia, algún lunes hemos hecho así esta temporada, pero lo normal es que sea domingo, y yo muy bien ya estoy aquí de vuelta, el otro día que estaba ahí un poco Tupac. en el banquillo pero bueno, eso que es también, te ir aquí también muchas veces. Así que eso, eso es hay que rotar. En el balón, claro, en el vóley, en el, el, el vóley se hace eso, ¿no? están rotando. Claro. Durante, yo lo, es, es así. Bueno, pues sí. Aquí somos muchos. ¿no? ¿no? Que... Así que <risa> nada, el otro día dijimos que iba a durar el programa hora y media y lo cumplimos. O sea, eso fue, fue, fue estratosférico. O sea, eso es algo que no, <risa> yo, nunca se había visto en este canal. No, porque que... siempre has dicho, hoy va a durar poco, dos horas. O, o dos horas y pico no, pero hoy hay, hoy es verdad que los temas que hoy hay lo estábamos hablando fuera de micro encima me, me echaba en la bronca a mí o no sé quién fue dijo, eso, eso es culpa de no, no, no, no. A ver, eso, a ver, Eh eso cada uno su conciencia que le quede eh, pero, pero que no hay no hay grandes eh, no hay grandes temas la realidad virtual sabéis que se mueve y la, la realidad aumentada que se mueve a, a pulsos, no a golpes eh, y está, estamos entre golpes. ¿no? O sea, hay, ha habido muchas cositas muy interesantes si queréis reflexionar y si nos acompañáis esta noche, pero esos grandes temas que, que caen así como un ladrillo, de eso, gracias a Dios, de momento están, están un poco espaciados, porque si no, no, no, no nos da. No nos da. Eh, yo es verdad pues que, sí. que. Espera, vamos a ponernos a la izquierda. Yo es verdad que eh, esta es la sensación que tengo yo. Desde de las últimas dos semanas no sé, no sé si vosotros Los periodistas, los gurús, los influencers Los divulgadores ahora Todo el mundo pivotó De la VR a la R Todo el mundo era experto en VR De pronto todo el mundo era experto en la R Y ahora todo el mundo es un gran experto en la IA ¿No, ¿No habéis visto esos Esos eh, tweets y esos mensajes en Instagram seguro De las 10 cosas Que no puedes dejar de hacer con la IA ¿Cómo la IA te está cambiando el mundo y no lo sabes? Eh, o sea, no hay ansiedad? negacionistas de la IA. Yo no he visto no, todavía. No, Ni pues siquiera hay negacionistas de la IA. Hasta Ni los negacionistas... La, se, los la... ha zumbado, <risas> se los ha zumbado. Claro, si la IA enciende el semáforo y lo pone en verde cuando va a cruzar el negacionista, ¡chof! Uno menos. Que sepamos eso. Hay que, vamos, hay que hacer un... este. El Bradley saldi ese tiene que hacer un, un esto de investigación y, y ver los muertos últimamente que hay. Y ver sus timelines en, en Twitter, a ver qué ha pasado. <risa> bueno, en cualquier caso, eh, aquí no se habla de mucho de ella, porque de momento no, no está dentro, dentro, dentro del core de, de la VR. Llegará. O eso dicen. Uh -huh. Pero lo que sí que la IA, de... la IA. mejora los algoritmos de predicción y todas estas cosas, ¿no? Lo utilizan para que sea mejor. O sea, es pues lo que han ido usando. Sí. Para sustituirte como jugador. Joder, entonces, si la IA hace el programa, la IA lo juega lo que hacemos Me pongo a hacer tortillas yo, los domingos por la noche Que a lo mejor es un plan Venga, vamos por a hablar a de los más. titulares que, que hay cositas Pues sí, los titulares de, de la última semana Traemos desde las noticias hasta el viernes Las de hoy, que han ocurrido hoy Esas las hablaremos, ya se el programa el domingo que viene Pero tampoco es que haya ocurrido noticiones <risa> Cosas sí. habituales, lo normal como decía Oscar antes, no hay pues, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, PlayStation VR 3, 4 y APLXR 800. Pero eso no, no. significa que os larguéis. <risa> Es la, la calma antes de la tempestad. Claro, o sea, calma antes no, de vamos de a tener tempestad. un programa tranquilo entre todos y reflexionamos, porque yo traigo algunas cositas así de esas. Sí, Pasan pues eso. En el, azul, lo que luego hablaremos un poquito más, y eh, pues entramos ya. El nuevo precio de Quest Pro es 1.200 euros. Ya sabemos ese precio. Google pone fin a sus gafas AR Glass Enterprise Edition. Vale, eso lo comentaremos luego. Vale. MetaQuest ahora con soporte para Unreal Engine 5.1. O sea, tienen el soporte del software oficial ya para el Unreal Engine 5. A partir de 5.1. Y ya avisa a Oculus que no incluye a Quest 1. Quien quiera darle soporte a pues, una de las cosas que vayan haciendo, tiene el código fuente bueno. y ánimo. Básicamente. Sí. Allá tú. Es lógico, es lógico. O sea, que... Y bueno, y que los que estén haciendo un juego ya con un Engine 4, pues que sigan con él, que no pasa nada. va a seguir dando soporte de momento. Y, y eso. Y animan a quien empiece de nuevo que utilice un Red Engine. Si utilizan un Red Engine, claro, si no, Unity. ¿Sabes el problema? Y sabes el problema, y Robiano, si alguno de vosotros sois programadores lo haráis a saber perfectamente, es que la gente no utiliza un real normalmente. ¿eh? La gente utiliza un Unreal customizado. Tú entras y cambias muchas cosas de un real para que se ajuste a tu proyecto. Por eso hay mucha gente atada al 422, al 427, al 4 porque tú has tocado unas librerías que funcionan. Pues díselo a Red Matter, Red Matter es un Real que utiliza, no es el Un Real que nosotros nos bajamos, han tocado ahí un mogollón de, de, de cosas para que se ajuste perfectamente como un guante a, a su juego en particular. Si a esa gente le dices es que ahora pasamos a un real 5 pues se tiran juntitos, los dos. <risa> se tiran, se dan un abrazo y por el puente. ¿sabes? Entonces estas cosas, si vas a empezar un proyecto nuevo bien, si ya tienes un proyecto, estás jodido. Viene a ser a nosotros nos pasaba algo parecido con Blender, que nos quedamos en Blender 277 como dos años hasta que ya estábamos ahí desesperados, digo, no, tenemos que pasar <risa> claro, sabes, a Blender sabes, sabes. 2, ya, ya, ya directamente llegamos al Blender eh, 2.9, o sea, el punto algo, 3.1.1 o algo así, cuando dimos cuando el salto. <risa> ese, es el, ese es el gran problema de esto, pero también para eso hay gente que sabe, o sea, para eso están los profesionales, luego ¿no? para documentar las librerías seguimos pues, pues nada, pues seguimos adelante, un nuevo navegador que llegó a la tienda oficial que es WolBic, que estaba en otras plataformas ya llegaba a MetaQuest y es de código abierto y digamos que hereda lo que venía del Firefox Reality de ese navegador, que han tomado aquí el relevo la empresa Igalia, que es española y que han colaborado con aportaciones en, en Nome, en Genome y de GNU, de Linux. Y bueno, y esto es el, el navegador, como estáis viendo en el trailer, pues de código abierto y que nos permite, pues, lo que, pues eso, navegar por internet, de televisor, y también ejecutar experiencias de XR, que sean Web XR, con, con el navegador, navegar con privacidad, etcétera. La verdad es que bueno. estoy teniendo un poco de, de problemillas, por lo visto, porque he visto las reviews antes. Y hay gente que dice que está teniendo problemas de, de latencia o no latencia, sino que se queda como, como congelado, ¿no? Colgado o algo así. O que va o que va lento, no sé. bueno, a saber también que esto puede depender también de la conexión, lógicamente. La conexión que tengas tú de internet, claro. Sí. En general, eh, Firefox, eh, el web XR de... Bueno, web... Sí, WebXR de Firefox eh, suele funcionar más lento que el eh, que Chrome, que Chromium. Y en el caso de Oculus, no sé cómo lo hacen, pero el, el propio navegador de, de Oculus, que está basado en Chromium también, eh, funciona, tiene un rendimiento muy bueno, la verdad. Así que, que, bueno, eh, habrá que hacer pruebas <ríe> a ver qué tal funciona estas esto. cosas, desarrollar, pasar el tiempo desarrollando justo esto, es... Es pertinente, o sea, es, es necesario es, eh, hay, que, hay que plantar cara O sea, tiene que, Es que no lo sé es que... Supongo que han visto mercado En el resto de De, de visores eh, sí. Tipo Standalone, sí Entonces, supongo que, que la idea Es tener un, un Navegador universal entre Todos los dispositivos uh -huh. eh, Está Firefox Reality, pero está Como el, el desarrollo como lento claro, este es el heredero Exactamente. Hmm. Así que yo sí le veo hecho, sentido. Que, a es, que, es que coge código en teoría de, de esto, o sea, coge la base, digamos. Y, y sí. lo siguen adelante. Como estuvo Julio lo que lleva a ByFocus, al Visor Links, a la caja Huawei VR. Y también hmm. trabajan con Qualcomm y Lenovo para que sea el navegador de dispositivos que, que lleven. Hmm. Pues, pues bueno, me parece muy buen proyecto, parte. la verdad. Y necesario la, para la VR. Hmm. Bueno, pues cuando le den... Tiene que haber libertad, que no pase como antiguamente Internet Explorer ahí a... <risa> ya sabes. A, ver, a, ver, a ver, que sí, que sí, no digo que no, pero que es verdad que estas cosas eh, cuestan mucho y además cuestan mucho cuando no eres nativo real, o sea, cuando, hay, cuando no puedes tocar muchas cosas porque seguramente que, que Meta te diga, pues, aquí, ya, no ya. Puedes meter. aquí no puedes meterte, aquí no puedes meterte, porque es verdad, un bueno, abierto abierto es un es Siguiendo bandera, el estándar, es ventana, lo que marque... ¿no? Mm. Claro pero es una ventana y si quieres customizar algo pues ya estás tocando cosas no o sé, sea, ojalá mm. bueno, el, el que viene integrado en Oculus te deja lo que te deja hacer, este al ser un desarrollo propio de, de esta empresa y teniendo acceso a toda la API de Oculus y tal, lo mismo implementan incluso más cosas que, que la propia nativa de Oculus no sé, habrá Sobre que ver la que están recortando ahora que están recortando y que luego la <ríe> <Eso veremos? es. ríe> Uh, uh, cara, cara. Venga, vamos a continuar Sí, pues luego tenemos Dance, Dance, Dance Dash Que marca el ritmo con tus pies Que luego lo vemos en detalle Más ahora entramos en la parte De juegos y tenemos El primer episodio de Half-Life 2 VR Mod, que llegó el viernes vamos. Y el segundo llegará el 6 de abril Y luego comentamos Que lo he estado jugando este fin de semana Y compartiré un poco algunas impresiones Venga. que seguro que más de los que estáis aquí viendo no, seguro que ya lo habéis catado mucho luego tenemos Breachers Breachers podría ser como una especie de Rainbow Six sí, en realidad virtual es un juego en el que equipos dos equipos de cinco pues con, o sea unos tienen como que defender y los otros tienen que atacar y tienes que destruir unas bombas, el otro evitarlo y, y tienes lo que tiene el juego sí es lo de los gadgets para escalar y, y distintas Herramientas que tenés para hacer un poco ahí, para ir un poco táctico o hacerlo diferente, ¿no? Y son los creadores de verdad que acordaros que hicieron su juego free to play el verdad uh -huh. y están abiertos la precompra para llegar el 13 de abril por 30 euros que cuesta y va a llegar a Quest y también a, a, a Rift con compra cruzada vas, entre ver, el armas. PCVR de Oculus y el, y el, y el, y el Quest. Y también llegará Steam y, y, y Visores Pico, pero de momento no tienen fecha. Lo que sí que sale el 13 de abril, en teoría también en Rift hmm. No tiene mala pinta. Tiene, bueno, y si precompras, te dan ese chulo. skin para la pistola. Sí, a ver, yo hay más de uno que está jugando. Y, y para y hay buenas impresiones del juego. Hmm. Bueno, ¿Cómo? lo que tiene que haber es impresiones y gente jugándolo. O sea que claro. si hay gente Pero que jugando quiere que el bueno el juego, o sea que es la pescadilla que se muerde la cola. Y, y, y sobre todo, hombre, ya empieza a haber visores suficientes como para que el multijugador, si es bueno, se empiece a llenar, ¿no? Lo que pasa es que eh, tiene que haber. Sobre todo haber, con el juego cruzado, que es la, la clave también, ¿no? Claro, es que eso iba, iba a decir que tiene que haber eh, juego entre, entre pico, entre. Por lo menos pico y meta, seguro. Y luego ya, si hacemos PCVR, hacemos. Bueno, pues... Hombre, yo creo que con PCVR tiene que tener seguro, porque es que si no, lo mm. <risa> sé, hemos visto cosas muy, muy raras, ¿no? Bueno, solo los exclusivos de Oculus multijugador, algunos no han sido crossplay con PC y ni siquiera se me ocurre Ahora mismo ningún ejemplo, así que en realidad yo espero que sí. Con PlayStation VR eso es lo más complicado. <risa> sí, y además ni siquiera no han anunciado para PSVR, o sea que. Mm. Pero bueno. Eh... Bueno, dijeron que llegarían a más plataformas, así que seguro que lo sacarán también en, en PlayStation bueno. No está En el momento no lo dicen, pero seguramente llegará. Esta, esta mañana hemos estado, eh, estado con los compis de Radio 3 y hemos grabado un especial de, de PSVR 2. Y es que me acabo de acordar ahora eh, con, con gente que venía del mundo, gente que venía de Vandal. Eh, bueno, ha estado, ha, estado, ha estado divertido el escuchar sus planteamientos, ¿no? pero han sido los sospechosos habituales o sea, la, las razones de por qué la VR no funciona son los sospechosos habituales que no nos quitaremos en la vida o sea, da igual que si es caro, que si marea es, es así, es, es, es, mira que es duro ¿eh? mira que es duro y PSVR2 y bueno más o menos decíamos eh, la gran esperanza blanca ¿no? si no funciona PSVR2 nos dedicamos a la IA Habrá ah, que ir estudiando algo de eso. Nada, bueno, nada, nada. nada. Esto, es esto ya reflexión. no hay bien los rato. Aunque, sea, aunque, siga, a, <risa> sí, aunque sí. siga con la línea con la que han empezado y se mantenga así. Eh, hasta bueno, 100... el final de la vida de PSVR yo estoy contento Porque yo no necesito tropecientos trillones de juegos Yo necesito juegos buenos Pues yo que sé Uno cada dos meses Que esté de, en condiciones <risa> pues Como mínimo no necesito 700 juegos al mes Pues había eh, contado Esta mañana contado 116 títulos Hostia 116 pues... que es verdad que para nosotros son... Eh, ¿De, de sé, PlayStation VR 2, dices? Sí, 75 refritos, eh, 20 que tal... ¿Pero como... ya lanzado ¿Ya lanzados no, hablas? ¿O que vienen? No, no, en, que, no, vienen? Que, que, que vienen ya, pero vienen ya, o sea... Ah, la vale. que está, estaba el segundo de fise World... Pero eso de, que lanzados la la no puede ser tanto, sí, sí. Sí, sí, que... Pues muy bien, en verdad. O sea, que, que, que bueno que, que eso para los que no son... Hardcore, como nosotros, como vosotros los rovianos Como todos los que estamos aquí eh, Hombre, ya se te ponen los ojillos ahí ¿Tú has jugado a la VR? No, no he jugado nunca Pues tienes 116 posibles Joder, Bueno, eso empieza a ser Hasta ahora a nosotros Le ¿no? <risa> pegas una paliza, ¿no? Te dice 116, ¡buah! A, a leche salimos del bar Sí, no, sí hay, hay, hay, hay cosas donde agarrarse Hay cosas donde agarrarse ¿Qué más tenemos para agarrar? Bueno, iba a decir a ganarnos, sí. pero no quiero sí, sí. hacer... Pues, pues eso, no sé si digo yo que, eran, que tenga el juego cruzado. Lo estaba buscando, pero no, no veo que lo hayan dicho de momento. Uh -huh. Luego tenemos Torn Explorer VR. Podría decirse como una especie de Don Raider en VR, pero entre comillas y salvando las distancias enormemente. Este tuvo demo en un festival de Steam. Y bueno, es explorar templos, buscar reliquias y con mecánicas de escalada de tiro con arco se nos puede recordar al Horizon Hostia, <ríe> de plesión pues. mierda, ya que hablábamos pero ya esté viendo gráficos PCVR, no está mal la demo mm. no estaba mal, aunque bueno hay distintas opiniones también, como todo y la cuestión es que lo lanzarán este verano y van a hacer un Kickstarter pronto para, para apoyar buscando apoyo, pues son dos, dos desarrolladores muy comunes, estos LOW VR equipos pequeños mm. Mm -hmm. Que, que necesitan ayuda para darle el último retoque y lanzarlo y también pues una forma también de promocionar el juego en, a través de Kickstarter y nada llegará este, este verano, es la idea que llegue estas cosas, bueno, se pueden retrasar o no y esto Indiana años también te puede recordar <risa> Sí. con la con la roca bebe de todo absolutamente de todo pero no pasa nada sí. porque sí porque a ver yo también bebía de otras cosas y la momia bebía de otras no si bien hecho si es divertido el juego no pasa nada eh, no voy a decir nada de la estética del de la jugadora <risa> pero será no sé eh, <risa> pero bueno que sí, sí, que, sí. que puedes puedes a ver ¿tineo? a mí me llama mucho la atención este sí. tipo de juegos o sea que tiene buena pinta, lo único que sí, veremos, sí. veremos. No sé, el, la, lo, el sistema de movimiento es, es variado. No tenía, tiene cabe, gustes... no tenía cabeza la sombra que me llama la atención. Sí, <risa> es verdad. <risa> tenía... no tenía cabeza, no. Bueno, pues se podrá apoyar por 13 sí, si eres de los ser esto que lo pillas con tiempo, trece con sesenta euros, sino veinte con euros. O sea que lo apoyas y ya okay. te quedas el juego cuando lo lance. Pues Genial. parece muy chulo Genial, le echaremos un ojo uh -huh. Otro que sale Y ahora uno de estos curiosos que el título mola Es Boss Fighters O sea, como peleas contra jefes Y como puso aquí Gaby en la noticia La gran batalla de la VR Contra los PC planistas Y esto porque el juego es un Free to play en el que El jugador con VR, con visor Controla a uno de esos jefes gigantes y el resto de jugadores son jugadores que juegan en pantalla plana, ¿no? Y se puede jugar como en PlayStation VR, que se le llama pantalla social, esto que jugabas en la tele y el otro estaba con el visor. ¿Os acordaréis de aquel juego que era como el Astrobot? Que no era el Astrobot, sino este que, que era una demo que, hmm. que llevabas un muñeco hmm. grande, que era un dragón, que, que, que tenías que cartas a los otros que llevaban al mando, ¿no? En la tele. Sí. Sí. Ese que no me sí, acuerdo sí. el del nombre, pues. <risa> pues sería similar a esa idea... Y, y el tema es ese, que al se free to play, pues podrás jugar con amigos o, o que se meta gente ahí en y Venga, vamos, vamos a reventar a los jugadores planos, ¿no? <ríe> ha parecido muy guay la, idea... los brazos del robot. está muy chulo La idea es curiosa. Puede ser divertido. Sí. Por cierto, que he dicho esto, espérate, eh, que estaba haciendo un pantallazo aquí de una cosa que, que a mí me, me llamó mucho la atención... Eh, y, y bueno, ha pasado desapercibida A ver si consigo, ¿dónde está? Aquí, mira ¿El qué? Fortnite eh, saca, no tiene nada que ver con la VR O sí, o no, o sí Veremos Bueno, el Fortnite, de momento no eh, Unreal, <risa> Unreal saca Saca plugin Nativo Para hacer mundos con el motor de Fortnite O sea, un, un, un real editor con Fortnite A mí sí que me, me, Si en algún momento se pudiera hacer VR porque si tú creas mods y juegos nuevos Sobre todo voy a la parte final, ¿eh? no mods de Fortnite Sino juegos nuevos con ese motor Podrías estar creando uh -huh. un SteamVR Podrías estar creando un... ¿Cómo se llamaba? Un Hammer, ¿no? El, el, el motor que luego dio paso a... a todo esto de Half-Life Porque uh -huh. el, el Hammer cuando tú creas sí, sí, un sí, mundo sí. dentro de SteamVR Lo creas con ese motor Eh... Entonces, eh, con esto puedes empezar a hacer... Co yo no sé lo que tardará, porque un real sí queda... Soporte ¿Te refieres a Surce? Shorts, al Source? El Source, sí. sí. Surce. Lo que pasa sí. es que el Source luego Pero estaba basado ¿no? vino de, de, de Eden, ¿no? al principio, ¿no? Sí. O sea, o, hm. o sea... Te digo porque yo, yo aprendí a hacer eso para la tontería que tenemos ahí puesta de... de ah, sí. Para hacer el, el... Y lo de los palos para el... Todo eso está hecho en Hammer. Y, y recuerdo hm. estar leyéndolo y decir, anda, pues esto es... O sea, que es... Si ese fue el comienzo, ¿eh? ¿quién nos dice a nosotros que los nuevos juegos basados en Fortnite podrían tener VR? Y entonces ya, pues, entonces ya creamos el metaverso entre todos. No sé. Veremos, esto sí que lo veremos. Yo esto le tengo mucha ganas, le, le vamos a hacer seguimiento. Bueno, pues esto que os decía todavía no ha salido, saldrá en acceso anticipado cuando llegue, free to play Y eso, jugadores en pantalla plana contra uno con el visor que el del visor podrá estar en su casa y el otro en la suya que no tiene por qué estar la misma, lo típico de los juegos ya sabéis de pantalla social normalmente tienes que estar en el mismo ordenador de equipo a menos que utilice algo de esto para jugar en remoto como tiene Steam también mm, vale, pues lo siguiente es lo más descargado de PlayStation VR 2 que luego lo comentaremos de este primer mes de, de lanzamiento o primera semana, mejor dicho porque salió el 22 de febrero, PlayStation VR 2 pues lo siguiente, más noticias del metaverso Meta despedirá a 10.000 trabajadores más, pero su objetivo seguirá siendo la IA y el metaverso. Ya empezamos a la poner plan no, de la IA. Antes era el metaverso, ahora la IA delante y el metaverso. No, no, la el IA va será. primero. Antes claro, será la IA. Y le dirán, ¿y el metaverso? ¿El meta qué? ¿Y ¿Y ¿Quién qué, te ha dicho tú era que el meta? Yo no me acuerdo qué es el meta. Claro, lo que <ríe> pasa es que llamarse IA. Se van a cambiar el... de nuevo el, el nombre de la empresa. Y a ver. Ya ver. No sé. No, no, no, bueno, ellos sabrán, ellos sabrán Pero sí que parece, sí que parece Que toda la pastizal Todos los, los contenedores de billetes Y de dinero que se mueven entre ellos Y eso que los bancos están pegando leches una de tal y otra Pero todo ese montón de dinero El flujo de dinero Se va a la IA Y el Metaverso está por ahí tirado Diciendo, ahora. ¿os acordáis? Yo era trending topic, yo iba a ser el futuro Y la IA le dice, te callas Lo serás cuando yo diga Así está el tema este está la IA creará eh, nuestro metaverso como lo queremos al final pues seguramente seguramente hay una aplicación que tú le escribas y le digas quiero un metaverso y haga boom Pop. el big bang <risa> <risa> boom, boom, eso es lo que enseñaba Zuckerberg esto de esto del vídeo aquel ¿te acuerdas? Que quiero unas nubes no sé qué pues ¿Mm? sí pues sí y se acaba <risa> ya cerramos bueno ¿no? pues sintonía de salida y buenas noches <ríe> muchas gracias Paul. la el south, el festival south by Joder. south by south al, ¿al sur por el suroeste Yo, pues bueno, eso ya está, ya está, <ríe> sxsw 2023 terminó ayer domingo Sí señor y hubo más de 30 experiencias en su programación tengo algunas cosillas ya se ha o sea que ya da igual la verdad ayer hubiera tenido todavía un poquito más de sentido Sí, Pero eso mm. <ríe> luego la otra que tenemos las rebajas de primavera de Steam, que hay descuento en ¿Bien? muchos juegos. Primavera hay buenos juegos de PCVR de, de, con descuento. Y precisamente de los que hablaremos después, los Half-Life 2, si no los tenéis, pues, o el Orange Box que salió en su día, todo esto, que lleva el episodio 1 episodio 2, pues podéis conseguirlo muy baratitos por menos de un euro cada uno, y seguro que hay paz completo que lo lleva también. Y si tenéis echado el ojo a Vértigo 2 que sale a final de mes, pues tenéis el remastered al 50% por 10,49 euros, Bastante interesante. Uh -huh. Está muy bien, sí. <risa> Pues quitando esto, eh, esta semana ha dado de sí en cositas, ya sabéis, las pildoritas estas que, que, que buscamos en Real o Virtual de, de esta semana. Eh, cosas donde la realidad virtual eh, florece, ¿no? Y, y florece en los, en los espacios más insospechados Yo jamás pensé que, que en un programa de televisión americano Como American Idol Se iban a, a hacer iban a hacer Estas tontunas Que al final, pues, pues, pues supongo que a la gente le, le, le habrá llamado la atención Esta mujer, Savannah Christian pues, Una chica que ha llegado ahí Y, y se pasa toda la vida queriendo llegar a la televisión y cuando llega a la televisión a cantar le ponen unas gafas. Tenía que... Me cago, me cago en vuestros muertos. No, no había otro programa ni otra persona. Bueno, para pues la chica le pusieron para que cantara y eh, lo hicieron además en... Eh, Eso no es el alt. Este. el alt Lo hicieron en alt. O sea, el, el mejor... <risa> el alt el, Space que ha muerto. El alt Space que murió, pues lo hicieron la semana de la muerte. O sea, ¿a, a quién se le ocurrió...? Venga, vamos a darle a este. Este programa es el futuro. Este es el becario. Este programa es el futuro. Hay que invertirlo todo. Eh, venga, vamos a hacer ahí los assets y tal. Oye, que no podemos entrar. Ah, no, es que han cerrado. Muy bien. Pues sí. Eh, ellos se metieron aquí y entonces la chica cantó y los tres eh, pamplinas que están aquí pues, haciendo el espectáculo, pues, eh, pues muy bien. Y se lo pasaron muy bien. Eh. Yo estuve viendo un ratito y digo, mira, no se colgó. Claro que todo esto está grabado. Esto no era directo. Pero bueno, eh, pues muy bien, muy bien, esto salió... Otros, otros, hablando de hacer el ridículo Otros eh, que hacen el ridículo Son unos que se casaron en Tacobel, En el metaverso de Tacobel. No hagáis esto, rovianos. O sea, no hagáis esto, porque A ver, esto se queda grabado Y entonces, en el futuro Vuestros hijos van a ver, ¿dónde os casasteis, papá? Pues nos casamos en un Taco Bell Y Iba, vais puestos, ¿no? De algo, o sea, vosotros... Eh, en, o sea, es que... en el metaverso de Taco Bell, esa cosa que nunca habréis oído hablar. Claro, <ríe> el concepto metaverso. Entonces, yo no sé muy bien, no sé muy bien a qué estaban jugando, pero bueno, el caso es que se casaron y eso quedará para toda su vida luego no sé si se divorcian lo harán en The Thrill of the Fight o en Creed o, o, o, o, o, o en Alt Space eh, o en, Alt -Space, sí, en, Alt -Space, en Alt Space, pero bueno, eh, sabéis que ya si os queréis casar eh, os pedís dos Taco Bell y un anillo de boda y un metaverso, os lo hacen y salís ahí para siempre los jamases cosas también extrañas que han ido pasando, eh, se ha muerto Terje Jansen, yo no la conocía pero era una de las grandes figuras de Sansar se han salido dentro de vez en cuando y entraba de vez en cuando y molaba y, y ha molado. Y bueno, lo que para es que luego ni Dios eh, se conectaba, ¿no? Pero en Monitor sí que tenía un poquito más de, de chicha, pues ha muerto uno de los grandes y entonces han celebrado el gran. Bueno, una liturgia por el mm. muerto, pobrecillo. Y esto también eh, queda. Eh, ¿no? queda eh, en el metaverso. Hablando de metaversos, ¿no? Mm. Pues queda ahí. Ceros ¿Qué? y unos. Pero si uno, ¿Va un avatar tortuga? Oh. No. Pues, no es, es curioso, en la misma semana, bodas y muertes, de sí, sí. Eh, utilizando gente... el metaverso para hacer las ceremonias. Eh, a mí me parece muy interesante, es algo como que, que tendría que haber... Bueno, esto está, no, no, este no, pero, y pero sí pero... que tenían que haberse <risa> hecho este tipo de cosas, menos esta, claro, esta última, es... preferiblemente... Pero sí es no. muy interesante. Cuatro bodas y un funeral en el metaverso. Esa es la siguiente película. Oye, de estas cosas luego se conoce la gente y se, y se termina casando. Claro. Si, te, si te conoces en el metaverso, ¿estás obligado a casarte en el metaverso? ¿Eh? ¿Cómo es eso? O sea que cuidado. Cuidado con quién os juntáis. ¿Con quién a quién conocéis vosotros? en jugando a Paul Love, el como, planeta ¿verdad? Teta. Planeta Teta, pues anda que no va la gente, yo supongo que habrá gente que se haya comprado el visor solo por el planeta Teta. Bueno, también cosas que, que hemos visto esta semana se siguen haciendo mundos de mierda, se siguen haciendo mundos que la gente no va y mundos que no existen, que no valen para nada. O sea, sí, si, sí, si, porque esto es de, de gente que se llama unos champús. Vamos a ver qué, qué, qué pelotas hago yo dentro de un champú si no me cuentas nada, porque esto esto es lo mismo que una página web, porque no hubo entrado entrado en este universo y estaban los dos champús dando vueltas era todo lo que había que hacer todo lo que había que hacer, entonces yo no sé la, la gamificación, cuando esta gente hace estos mundos luego se sorprende es que no haya nadie, joder, es que no entra nadie y para qué va a entrar nadie, no sé es que sería es... un milagro que entrara alguien el, el desarrollador que hizo esto Escribió ese mensaje que se ve ahí en la pared sí Casi lloro cuando probé esto <risa> he, he terminado llorando Porque no... Porque sí, no... Tiene que aportar algo, si no es que lo que dices tú claro, ¿Para qué voy a entrar yo Hay que ahí? hacer algo, eh, robarnos, pues Para pa entrar para nada Para eso tenemos Horizon ¿No? O sea, real o virtual en Horizon <risa> El último que pasó por ahí, ¿sabes? Se hizo un... ahí en la plaza y todavía se... ahí. No hemos ido no ni a limpiarlo, no entra nadie Pues normal que a... no, no me acordaba ni que teníamos algo ahí <risa> bueno, Pues sí, si sí, tenemos ahí una cacharra, una pues, eh, pues... Pues vale, pues, vale. Eh, Estabas hablando tú del, del... al sur por el suroeste eh, Esta es la aplicación que ha ganado es una aplicación, la, la que ha ganado por votación popular. Ha habido más de 30 o 40 gente que se ha metido ahí. Todos han llevado sus aplicaciones, cada cual más extrañas, más chulas, más... Mmm. Bueno, pues ha ganado esta, que es una aplicación de AR que, <risa> con teléfono, que se llama Consentum Gentium. Consensus Gentium. Eh, una poderosa esplosa, es, exploración de las implicaciones de la tecnología eh, que transporta al público a una búsqueda única para descubrir lo que podría ocurrir si sucumbimos a la vigilancia sin control. ¿eh? Optimismo. Ha, gana, ha ganado la, la, la más eh, feliz de todas. Mediante pruebas diversas se calcula su disidencia o conformidad, monitorizando los datos de la cámara frontal de los dispositivos. O sea que, que sí, tiene que estar chula. Ya sabéis que estas cosas luego no podemos probarlas, a no ser que salgan un, del festival y lleguen a algún lado. Pero bueno, esta, sí. esta, gente, mm. esta gente está ahí. Gente que también que está haciendo cosas eh, Yuga Labs Side Metaverse lanzará su segundo trip ¿Y por qué esta noticia la he escogido? Porque estas noticias, de estas hay muchas a lo largo de la semana Porque lo que dicen es que permitirán Hasta 10.000 titulares de sus NFTs Participen A la vez Quieren hacerlo a la vez, quieren meter a 10.000 personas ahí Lo que me resulta raro es que haya 10.000 primos Que hayan comprado sus NFTs Pero esos 10.000 colegas Que se creen que son ricos Porque tienen un NFT y entonces duermen con él debajo de la almohada porque no se lo roben sabes ahí como agarrado no porque nunca se sabe si de repente ese NFT se convierte en un mono y el mono te lo compra Cristiano Ronaldo por 20 millones va a ser que no va a ser que no pero por si acaso entonces van a coger esos 10, 10.000 y los van a meter ahí en el, en el metaverso este que dicen yo quiero ver si, si de verdad funciona porque tiene exacto que, claro este es este es un intento este es un intento de mira todos allí ahí abajo pues en principio están todos por ahí. Mira, 4.600 a la vez en la última que hicieron. Mira mm. todos ahí. Qué guay. No sé realmente para qué va, porque parecen hormigas todos, pero... Y con el mono ese, Como pero... El, el humanity este. El humanity este. <risa> pero bueno, habida cuenta que es verdad que en la VR, en cuanto entrar 10, parece que van a explotar las quest. Pues eh, vamos a intentar... Eh, pero esto eh, no es Quest, no ¿no? no. no, esto es, esto no es nada, no, no. Pero es el siguiente paso, o sea, ya sabéis que, en el, que la, la VR eh, toma, toma las cosas del monitor un poco más tarde, ¿no? Pero sí que yo me veo esto y mm. si en un momento consiguen hacerlo funcionar a toda esa gente por ahí. Mira tú, oh sí, sí, esto, esto, es muy heavy. Oye, dónde quedamos? Sí, sí. Quedamos, qued quedamos ahí al lado de la luz esa. Wow, cien ahí. <risa> <risa> y la mitad niña. con la vida real eso. ¿eh? <risa> Sí. Bueno, pues ahí. ahí mm. Yo ahí sí que me metería. Ahí tienes que conocer a gente por los narices. O sea, si hay 10.000 todos metidos, Joder, pues ahí, claro, yo, lo que yo no sé es cómo te comunicas. Como o si sea, hay, hay un chat, hay un. Eso hay que empezar a pensarlo, ¿eh? Cuando estemos todos metidos en el metaverso, ¿cómo contactas con alguien? ¿Cómo sabes dónde está alguien? Tiene que haber un directorio, unas páginas blancas, ¿no? De, de dónde estamos. Mm. Eh. Eh, pues no pues igual que tienes ahora el amigos y te sale que estás jugando a tal cosa, ¿no? O estás ejecutando tal aplicación. Sí, pues, pues, pues está eh... en tal sitio, ¿no? Ve, ir con él, ¿no? Unirme. Pero eso ya ocurre, ¿no? En, hmm. en VR y en plan, o sea, es que hay veces que tienes lo del drop-in, este que te puedes unir en caliente a la partida. Bueno, pues estos, es el, el caso es que están todos aquí. Y yo sí que pensaba, digo, ¿y cómo sería? Porque claro, en la vida real eh, ¿Os acordáis del, del capítulo de, de Black Mirror, el especial de Navidad? Eh, en un momento dado, cuando tú en la vida real tengas la AR ¿vale? y, y la gente se te acerque y puedas decir, a ese no quiero verle. O sea, tú llegas al trabajo y te llevas mal con siete. Esos siete no tienen que hablar contigo, o si tienen que hablar contigo que te llamen por teléfono. Pero tú te cruzas con él en el pasillo, imagínate que le ves así. <risa> ¿Sabes? Porque no quieres verle, te llevas mal con él. Pues esto claro, es. Que que ver. Claro. Bueno, le ves, pero no le ves. No, es como quita, quita, ¿sabes? Eh, me ha molado, me ha molado, el, me ha molado el tema. Bueno, hablando de, de, de mundos, estoy saltando así un poco, un poco eh, cogiendo con pinceladas, o sea, pinceladas de, de cositas. Otro mundo que da vergüenza ajena: Juicyverse, de las Otra cosa de estas: una pasta, porque esto debe costar mínimo, mínimo, mínimo 40.000, 50.000 dólares, y te pones y eres. Eh, una Muchos cosa, dólares no, hombre, <risa> sí, hombre, no es tanto, no es tanto porque esto llevará un mes o dos meses de trabajo, cinco o seis reuniones. Con que si haces el esto, el otro, haces el otro, y, mm. y, y todo para pa, eso, jamás estar eso tiene pinta ser el mundo pues para que... lo mismo que el de los champús capotantes, pero bueno lo mismo. O sea... Sí, pero es que os he traído estas dos porque. Sí, pero el... Es que hay mucho el que de no... champú te lo haces en Blender en dos tardes La verdad También. Este, <risa> este parece un poco más complicado Tiene más cositas por ahí eh, Muy poca VR <risa> Pues sí, John, muy poca VR eh, Pues, Pero, pero eh, a ver, es que claro eh, Este es el mundo inmersivo Nosotros vivimos en un mundo doblemente inmersivo Pero este es el mundo inmersivo eh, No sé, me ha gusta cómo lo venden Nunca vendáis, Robianos, nunca vendáis una idea así Esperamos inspirar momentos de, de felicidad cotidiana Felicidad cotidiana. Y ofrecer una forma emocionante y envolvente para que los fans experimenten la marca. ¿Qué fans? Tú eres fan de. Esto es como si te lo venden yo Mercadona. Sí. Pero tú eres fan de Mercadona. Vas a entrar en Mercadona para tener una felicidad. Para disfrutar cotidiana? de la marca cotidiana. Pero, ojo, la gente o sea, quiere disfrutar. Si, si, me hace, si me hace un triple A Mercadona, pues yo que sé. Oh, estaría bien. El pago un, un Mercadona un Simulator. Me así ¿Tienes, tienes que gestionar el, el... Iba, iba, a una, iba a decir una barbaridad bueno, el, más cosas más cosas, más cosas, más cosas interesantes eh, me ha encantado esto como lo ha traducido, campo de distorsión en realidad esto no tiene no está o sea, no, no, no recuerdo cuál era el, el titular en inglés que me ha llamado mucho la atención y cuando lo he traducido para ponéroslo, digo mola más en español campo de distorsión de realidad, amistad. y sobre todo por el optimismo está condenado el legado de Tim Cook que ni siquiera ha sacado las gafas todo esto porque dicen que esta semana y esta semana y media anterior ha habido mucha presión, dice Bloomberg dice, pues los que están por ahí dentro ¿no? que, que viven en las oficinas de al lado y, y les escuchan cuando discuten a gritos, pues dice que Tim Cook ha, ha estado a gritos con todos diciendo, <risa> las gafas las queremos sacar en junio, y le dicen, no pero es que no porque dicen que, que los, que los eh, ingenieros han dicho, no pero es que y le ha dicho, te callas, en junio ya, pero es que, que te calles, que en junio y entonces están buscando como locos la manera de sacarlo en junio, dicen entre junio y julio va a salir la nafada ¿No de Apple este, este seguro, es el día de no, la marmota también, ¿no? este es el día de la marmota pero, pero, pero bueno antes sale el mercado en asimulator yo creo ¿eh? <risa> pues va, va, a ser, va a ser que sí pero bueno, es verdad que, oye, si te lo dice TechCrunch y te lo dice esta gente el, el, el, el IB ha ganado peso en los últimos años, a ver si es verdad, una vez, que esto llevamos escuchando lo de Apple pf, y no sé cuántos años ya Pues un sí, mogollón, mogollón Cosas que mira, mundos Mundos que no están mal hechos Mundos que no están mal hechos Esta gente que juegan a una cosa que se llama esto es una pelota, yo no sabía que este juego existía, ¿sabéis que es, que es como el tenis paddle pero con una pelota con una pelota que ¿De eh, ping pong? pero agujereada como de ping-pong, pero agujereada No tengo yo ni, ni idea de cómo se llamaba eso. Yeah. Pero pues resulta que, y esto es lo importante: esto mira, esto es eh, consejo de real o virtual para todos aquellos que estéis haciendo mundos de estos. Si haces un mundo, haz que, juega con el mundo. Pues se han cascado un juego y lo tienen en la Lab Entonces, esto sí, mm. has hecho un mundo en la Lab para jugar contra otro saqueo, a lo que es tu producto, que tu producto es el plugin Pickleball. Pickleball, uh -huh. no sabía ni que existía. Bueno, pues esto ni te idea. lo puedes bajar. O sea que. Eh, mola. Mola. <risa> mola. Vale, pues, pues esto mira. ya sigue. Sí, luego es verdad que el juego hay que verlo. Pero, pero, bueno. pero has hecho algo. Por lo menos te mueves, ¿no? Y es VR. ¿eh? Hoy decíais nada de VR. Sí. Hay cosas. <risa> <risa> bueno, pues aquí, aquí. ¿Ves esa bola que tiene agujeros? ¿Hm? Si está bien hecha la física, yo lo juego. Además tiene los avatares. Bueno, se lo han currado. Se lo han currado. Eh, un par de cositas más, para terminar, de, de lo que está haciendo. De cosas que han pasado, es verdad, que me lo había saltado. Cosas que han pasado en el. S, SX, SX, este, ¿cómo se llama? Eh, una aplicación. Me ha flipado la aplicación. Mirad. El mundo áptico nunca va a ser igual una vez que os muestre esta foto. 3, 2, 1. ¿Qué veis ahí? ¿Qué estáis viendo ahí? Algo siniestro, pero no sé qué. Algo siniestro. Tú vas bien. Es en un mundo que ha sido devastado. Solo quedan los humanos modificados con tecnología. Tipo Brandel Mosca. Eres un engendro. <risa> Y ese engendro lo, lo, tienes que, lo tienes que simular. Y entonces te pones todas esas cosas encima, ves que, que tiene como tentáculos y tiene como, como, como... Sí. Pues todo eso es áptico, todo eso vibra, todo eso... O sea, yo quiero un... Esto hay que pedírselo, hay, hay que pedirlo para probarlo. O sea, tú imagínate tocarte y estar viscoso ahí y tener cosas raras, ¿no? Y... O sea, así como existen. O sea Muy Cronenberg, muy, muy, muy asqueroso, muy fluidos, muy... What? Es curioso, es Cronenberg hasta el dispositivo. O sea, tiene ahí un... Sí, <risa> lo fuerza con tanto efecto... cable, ¿no? Y, y, y todo como muy hidráulico, ¿no? Es como Brasil, es como... <risa> no, pues me, me, me, me, esto Pero, me ha flipado. O sea, tiene como partes que inflan zonas del traje, ¿no? Por, por lo que se ve, ¿no? Sí, y eso ahí notarás cosas tocándote <risa> y... Y moviéndote pero los realidad, brazos y... En realidad estás tocando, pero estás junto. O sea, yo creo que eso es como una camisa de fuerza que estás unido a otro. Ah, estás un, unido a otra persona. Parece que estás Ostras. unido, claro. Entonces, sois, sois dos, sois dos eh, no sé si habéis visto la de, la de Colors, ¿no? La de... Ah, eso es asquerosa. Cuando ah, me estoy acordando y me voy a vomitar. Pues, pues están ahí, ¿sabes? Eso es lo que más, esta es la que más me ha gustado a mí de todas las que ha habido. Porque es la única que dices... Joder, te has venido arriba, ¿eh? Y si hacemos vomitar al usuario Toma, no hace falta ni que se maree Ya vomita por la o sea, que... Porque claro, estos, después de quitarte eso Te ibas a... a la aplicación De esto, que también esto tiene una pedrada buena o sea, Es esto, un, no, un huevo ¿qué es eso es, es, sí, es, el, el, es algo así como el eh, Escape En vez de decir escape Escape o sea, encima Tiene tiene retrato, El juego o sea. de palabras Sí, juego de palabras. Bueno, pues eres un huevo que tienes que salir corriendo. Este es otro de los participantes que se ha, que se ha presentado ahí, que además lo ha hecho en una sala contigua a uno que ha, pre que ha presentado unas aplicaciones AR de hongos alucinógenos. A este festival hay que ir, te juro que este tenemos que dejar de ir a Gamescom, yo... dejar... este es el bueno. Yo me voy, yo me voy también a esto. Eh. Este es el bueno. Te vas dos semanas allí a fliparlo. O sea que si eres un insecto medio raro, luego te tomas un ácido de estos y te tiras por los pasillos con una aplicación de AR. En teoría, además, si vas de, si vas de... Mira, tú lames el hongo ese y ya da igual lo que veas en el móvil. O sea, la aplicación es un icono, Total. no hace nada, pues ya tú lo imaginas tú, o sea, es, es lo más. El metaverso está en tu mente. Me recuerda, ¿Me recuerda el diseño de los logos de arriba, de los botones, a, a las primeras web de hace mil años? Que sí, que, sí, que sí, sí. Pero el tío está encantado. O sea, el tío está flipando. O sea, es, es eh, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, bueno, que, que una, una auténtica pasada, una auténtica pasada. Y luego otros que se han presentado han sido estos. Jailbirds no los conocía yo y es, como una, es como una especie de fotogrametría no mezclada y con... con parece un no sé qué decir chapitre Pero, ¿sí? son películas de animación VR no, pues eso iba a decir, la animación está chula uh -huh. la fantástica ¿sí? entonces este, este mola más ¿eh? mola, ¿sí? hmm. este mola más bueno, pues nada, que, que, ese festival hay que ir, o sea, yo quiero, yo quiero ver estas cosas, quiero salir allí de verdad, flipando y diciendo esto es la VR de verdad, esto es la VR de verdad. Igual que esta gente, Walkabout Golf, Mio Wolf. Estos se han, se han unido con, con Mio Wolf para hacer Walkabout mini golf esto también parece que han, pero que, han, esto era otra cosa no que no, era chupado, sapo. Ah, ah. no esto es otra cosa pero lo he, traído, lo, lo he metido uno detrás de otro porque esto también que el diseñador <risa> ha, ha pasado antes por el hongo y luego ha hecho el póster de, de eso es que va a sacar van a sacar el walkabout para AR en teléfono ostras qué chulo sí yo no sé cómo lo van a hacer o sea no sé si porque no, es que no sé cómo lo haces. No sé el bueno, pues si, estar, hubiera, no sé si tuviera de... gafas AR, claro, pero con, con el móvil. No sé. Claro, con el móvil. Bueno, pues eso, <risa> es una cosa. Una rayada. Y ya lo último, de lo último, de lo último. Eh, Derek Liu ha utilizado nuestra oh, aplicación. Y sacó... D -P -D -P de Sí. Este es el VP. Very important person de DPVR, ya sabéis que es la marca aquella de visores que nunca llegan por aquí y que nunca les vemos, pero que se venden como churros ahí en China, o sea, los deben regalar con las revistas, pues tienen un 20 pico mil millones de, de unidades vendidas. Y esa persona, el VP, ha utilizado nuestra herramienta para decir que, que tenía un FOP ahí de 120. Y claro, yo entré y le dije, mira, yo creo que eso está mal. O sea, para, para que vaya sabiendo lo que es regalo virtual. Un zasca y bueno Y entonces eh, el hombre dijo, es verdad, pues tienes razón Me dijo luego por, por, por, en una contestación Sí, sí, es verdad Tus datos están bien yo, No sé, no es que sean nuestros Es que es OpenXR, es la Biblia Que no lo decimos nosotros Pero, pero el, el Derek Liu Jovencito DPVR, lo que tiene que hacer es mandarnos visores. Estaba a punto de ponérselo, pero luego me ha dado vergüenza porque parece que estamos llorando todo el día que queremos cosas. Pero sí, era decirle, tío, mándanos el visor este y. Les... esto tenía display board, ¿eh? Cuidado, eh. <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, es que van a sacar. No sé qué narices van a sacar en China. O en otro. ¿No? No decían China, era otro lado. 149 eh, dólares valía este. Display sí. sí. Bueno, pues ahora esto es las querían cositas. hacer los primeros envíos en enero ya que está sacando el tema pero sí. la cosa parece que se ha retrasado claro, se ha dado con sí. cuatro cámaras pantalla LCD 4K pues los dioses del metaverso dirán si nos lo mandan si llegan aquí pues claro luego esos visores eh, adolecen todos de lo que adolecen que es que te lo pones bueno he dicho DisplayPort pero para pues, ellos. bueno si sí, no será DisplayPort o HDMI la verdad es que ya no me acuerdo mm. <risa> Bueno, bueno, Tenía cable, TVR, tenía cable eh, nativo. <risa> yo, creo, a... yo creo que era. Bueno, da igual. Que vamos a empezar a hablar. Cuando de... Si, de... si hay noticias, ya hablaremos de ello. Eso de es, momento. Sí, de... sí, sí. Si nos lo mandan, Oder vuelve vuelvo a utilizar. Yo creo que ya no va a utilizar más la aplicación porque después. <risa> es... ¡Hola, qué tal! ¡Zasca! Bueno, adiós. Y se volverá. Pero encantado, eh le recibimos con alegría. Mm, vamos a hablar de hardware. Vamos a hablar de cosas que están llegando que ya sabíamos que iban a llegar, ¿no? Sí, bueno, llegaron ya el año claro. pasado, pero llegaron por 1.800 euros y no llegó muy lejos parece, porque aparte del descuento que hicieron a principio de año, pues ahora por fin la rebaja que sabíamos que se aplicaba el 15 de marzo aquí en España y otros países de Europa. Y la cuestión es esa, que al final han sido menos de lo que de la regla de tres que nosotros hicimos ahí, que hablábamos de 1.300 o casi 1.300, al final son 1.200, 1.199,99, como veis ahí en la imagen. Sí, o sea, son 600 euros lo que ha bajado la de, el descuento permanente y ahí veis cómo, cómo quedaría cuando lo añades al carrito que no, no finalice la compra la verdad por cierto no dan factura que eso lo sabéis algunos de vosotros no dan factura hmm. nosotros hemos tenido que comprar una y no hemos podido comprarla directamente a Meta porque no dan factura y eso solo falta pagarlas pues claro que, en moneda, que no, hagan eso. Eh, no pues no dan factura y entonces ha habido que comprarlo a través de pues XRSOP que ya la tiene y ya está vendiéndola a este precio así que ya, ya pues sí sí sí sí hay quien dice que es mucho debería bajar otros 600 pero es que entonces eh, sabes, entonces las pintas no sé cómo estarán a... de stock, pero fíjate que esto lo hice el viernes, esta foto y me daba fecha de entrega el jueves Sí, sí, o sea que no era muy bueno vienen de, de, de lejos, entiendo, pero a ver, yo creo que esto no miente ¿no? Yo, ahí el marketing ha perdido una oportunidad yo pondría fecha estimada y pondría, pues, yo qué sé, dentro de dos semanas por, ex por por falta de stock y por la cantidad de visores que estamos vendiendo, uh -huh. ahí es donde el marketing inteligente tiene que entrar porque si me dices, entrega mañana dices, no has vendido ni una, chaval <risa> bueno. bueno, aquí o sea, para empresas, genial que baje el precio, y bueno, y para todo el mundo pero lo que quiero decir es que por lo menos los comentarios que se han visto a raíz de esta noticia pues muchos del que le pudiera llamar la atención, pues ya está un poco esperando a ver qué ocurre con Quest 3, porque estamos ya casi en abril, ¿no? Sea, ¿no? Y... <ríe> y llega el verano y después del verano llega la Conet y ya sabéis que sí, llega sí, para ya, finales de año, según dijo Zuckerberg, con Quest 3, exactamente. Y yeah, ya estamos otra vez. Pero si no hay. Y el año siguiente es la ese, ¿no? A ver. <ríe> que hablábamos en programas anteriores. Es verdad, es Ventura. Detective por uno. Todo esto se enmarca, ¿no? todo esto se enmarca en, en. Una, una, una cosa, tira. Julio, Julio, tú tienes este visor a diario, o sea, tú sí. lo aconsejarías para consumidor, tú que lo usas a diario. No, para conseguir esta quest. Esa pregunta, esa pregunta es trampa. Claro, Sabíamos lo que iba a decir. Está bueno, bien, pero no me parece que cueste el doble que... O sea, que, que valga el doble que, que Quest 2. O el triple. El doble o más. Sí, más el doble. Casi el triple. Eh, pero vamos, sí, está muy chulo. Eh, es distinto y no lo veo como un paso tan superior como para desembolsar ese dinero. Alguien que, que pruebe Quest 2 va a flipar eh, 99% de lo que fliparía con Meta Quest Pro. Ya está, o sea que tampoco... Mira, mira pues, ¿eh? qué preguntas te hacen. ¿Pero esto le gana a PlayStation VR 2? Joder, qué pregunta, a estas horas de la <risas> Solo en claridad de las lentes, que son muy muy, muy nítidas en... en y, o sea, y, y en los mandos. Y los mandos, y, que lo hemos dicho. ¿no? Bueno, ¿no? Sí. Los mandos, por la posibilidad mm. que tienen, porque son pequeñitos, porque... Los mandos una vez que ya tienen el tracking pillado, ¿no, Julio? Exactamente. A ver, si vas a jugar, te da igual, porque tardas un, como unos segundos y ya está claro. funcionando y ya te da igual. Pero yo que estoy todo el rato cogiéndolos, dejándolos en la mesa, eh, es, horror, es horroroso porque eh, tengo que estar haciendo así, alejándome de la mesa porque para que pille el tracking tiene que reconocer el entorno, es, es eso es un poco fastidioso pero bueno eh, la verdad es que está muy guay que funcionen por ejemplo, cuando una vez que ya, está, que ya tiene el tracking cogido, estás al lado de la mesa y estás con el casco puesto, no ves, a lo mejor metes la mano debajo de la mesa porque estás intentando alcanzar algo y Yo sigue voy. funcionando Doy fe. además eso... eso es que está, le... eso es genial... Todo el mundo que viene a la oficina y le ponemos las gafas, le decimos, mete la mano debajo de la mesa. Que se te queda mirando un momento diciendo, <ríe> ¿por qué? O sea, ¿en qué, ¿en qué universo? Y claro, tú te das cuenta, es verdad, este no ha probado nunca la VR, no va, no va a apreciar el salto de tecnología que hay de meter las manos debajo de la mesa y que siga funcionando el visor. Claro, A nosotros nos eh, parece increíble claro, que puedas hacer eso. ahí te lleva la mano, ¡esto es un milagro! Y el otro te ve diciendo, ya empezamos con los de la VR. Ya empezamos con los flipados. Eh, sí, eso no lo tenemos que hacer mirar. Bueno. Si, si para ti, meter la mano debajo de la mesa y que funcione el tracking, te vale esos 1.200 euros, adelante. Adelante. Y Escúchame, es una buena manera de pillar a alguien, porque sí, también hay mucho, hay mucho postureo en, las, en, en estas cosas empresariales. ¿Tú has probado la VR y te dice sí, claro, soy un experto de la VR? Le das el mando, lo mete debajo de la mesa y no sin, no, no hace nada. No se inmuta. No se inmuta. Está, ah. me entiendo. Está mintiendo, está mintiendo, porque debería sonreír como un idiota, como hacemos nosotros, decir, uy, mover las manitas así, uy. Así Funciona robado. sin que vea el mando. Claro. Claro. Bueno, Mira, que... hacia atrás. <risa> a, a esa gente se le calza en, en, en cero coma. Y claro, ya, entonces ahí la conversación está bien, porque ya va por otros derroteros. A este dices, a este sí que le puedo hacer el mundo de los quesos. Y cobrarle 100.000 euros por el mundo de los quesos. No tiene ni puñetería de lo que está haciendo. <risa> es el momento de meterle un. ¿sabes? Pues sí. Es si, si si la Si le contamos a los 1.200 euros el precio de los mandos, que son 350 euros el comprarlos por separado, sí. se nos quedan 850 euros el visor. Oye. <risa> me recuerda cuando salió el CV1. O sea, que sí, es por ahí, ¿no? sí, sí. O uno... Sí. sí, sí. Hmm. Bueno, veremos, veremos y sobre todo veremos cuántas unidades hay en Wallapop y Segundas Manos y Craigslist o lo que tengáis, eh, cada uno en, desde donde nos estéis viendo. Porque eso sí que va a saber el número de visores reales que hay. <risa> Joder, con la traducción. Y, eh, tienen que mejorar la IA que traduce en Meta, ¿eh? Estaba viendo el precio y pone gafas para videojuegos, Logitech, G Pro 2 para Meta Quest 2 y son unos auriculares sabes <risa> ve que lo de que lo de headset, digo sea, vale, vale. Ahora en la web de Meta lo ahora todo como, como visor o gafas, ¿no? Sabes tú que precisamente la traducción que ha puesto antes te a los auriculares, ¿no? A mí me sigue saliendo, cuando quito el, el link, el Air link me sigue saliendo. No encontramos el gafas. Me sigue saliendo eso, ¿no? Llevan dos años Japón, No se encuentra el gafas. A esta altura de la vida, el gafas podíamos haberlo encontrado hace tiempo. Pero... Ya no lo cambian por nostalgia, porque sí, sí, si sí, lo cambian pero... ya no es lo mismo. Ya le hemos cogido el... cariño. El gafas. De hecho, me, voy a, me la, las voy a llamar así. Me voy a poner aquí un cartel que ponga el gafas. ¿Qué modelo es? El gafas. <risa> El caso es que Meta, por salir ya del loop de este donde estamos, eh, Meta tiene que vender, tiene que vender, tiene que vender mucho porque si no, si no vendes ¿qué haces? Después pues echas a la calle a la gente. Echas claro. a la calle a todo el mundo Entras ahí en la oficina y dices que levante la mano el que se va a quedar. Bajarla a todos uh -huh. ¿Tú, ¿Tú por qué la subes? Fuera El año pasado te pidieron al 13% de la plantilla que eran también unas 10.000 trabajadores o así y ha habido que recortar más, de hecho están hablando de otros 10.000 y la cuestión es que todo esto es lo que va a ocurrir en los próximos meses, no, todavía no se sabe bien, o sea, cómo va a ser la reestructuración y puede que cambien cosas, pero la idea es esa, por el año de la eficiencia, como dice Zuckerberg. Y el comunicado que compartió Zuckerberg a los empleados y que también lo publicó, para que lo filtre alguien, pues lo publican ellos, total, ¿no? Claro, META está, está construyendo el futuro de la conexión humana. Yo hoy quiero compartir algunas novedades sobre nuestro año de la eficiencia, que nos ayudará a conseguirlo. Los objetivos de este trabajo son convertirnos en una empresa tecnológica y mejorar nuestro rendimiento financiero en un entorno difícil para que podamos ejecutar nuestra visión a largo plazo. ¿Y cuál es esa visión a largo plazo? Bien, pues la visión a largo plazo dicen nuestra mayor inversión se destina al avance de la IA o sea que lo primero que habla es la IA, pon, IA Pongo o sea, robótica a como, si, como si hablara él Pongo... <risa> Hola, soy <risa> Mark Zuckerberg <risa> <risa> <risa> Ya puedes Joder. ir recogiendo tus cosas <risa> Has sido despedido salga de mi propiedad <risa> <risa> ahí está, ahí está. <risa> Pues coger la IA e incorporarla a cada uno de nuestros productos. Tenemos la infraestructura para hacerlo a una escala sin precedentes y creo que las experiencias que permitirá serán asombrosas, esto de aplicar la guía en, en todos los sitios. Sí. Nuestra labor de liderazgo en la construcción del metaverso y la configuración de la próxima generación de plataformas informáticas también sigue siendo fundamental, o sea, no se olvidan del metaverso, para definir el futuro de la conexión social. Y bueno, luego siguen creciendo las aplicaciones de WhatsApp, todo esto que tienen ellos también, ya sabéis, que es de meta. Este trabajo es increíblemente importante y hay mucho en juego y el plan financiero que están presentando es para asegurarse de que se puede llevar a cabo, lo como, como te decía, la visión a largo plazo. Sí. Y hablan de, de eso, de 10.000 personas en este caso, las que reducirán el equipo y también quitarán 5.000 puestos de vacantes de, que tenían abiertas, pues se reducirá van a congelar la contratación de momento como se dijo anteriormente y, y bueno una vez que acabe la reestructuración pues le irán y y la idea es que haya menos menos capas menos ya sabéis menos burocracia ¿no? o que todo se fluya más que todo sea más ágil explorar el trabajo híbrido también comentan está, claro. de que te a la oficina pues una o dos veces a la semana o tres y la verdad es que yo era curioso que comentaban que, que se habían dado cuenta que, que el hacerlo híbrido como que era mejor ¿no? no sé más que el solo hombre, remoto a, a, que tenga contacto también con la gente, ¿no? personas habladas. Pero bueno, yo lo prefiero mm, así, a... la verdad. Bueno, sí, si, sí, a ver. si este hombre llega a este canal, sobramos dos. Julio, que sobramos dos, porque Ramón es el que hace los titulares. Tú y yo no vamos a la puñetera. No somos, no somos eficientes, ¿sabes? Pero, vamos a... pero estamos teletrabajando. Pero eso dice que no. Y, y mira, bueno, la que cosa que, que dice a compartir en los pasado. próximos. En los próximos meses Los responsables de las organizaciones De los equipos Anunciarán planes de, de, de reestructuración Centrados en la reducción de, del equipo ¿no? Y la cancelación de proyectos menos prioritarios La cancelación de proyectos menos prioritarios Y la reducción de nuestro índice de contratación Eso es lo que decía antes O sea, proyectos menos prioritarios Pues, pues uno Muchas cosas que te están viendo ¿no? Todas esas cosas que pues, si sí, como hablaba, Hoy era la noticia de que publicábamos de Zenith y que hablaban los de Zenith, que solo el 2% utiliza Quest 1 de los que juegan, que el 98% era otro visor. Otro eh. Bueno, no sé, no sé si se refería solo a Quest, si era Quest 2, pero eso. Que... Bueno, pues dice, a mí me gusta cuando dice esto: dice, para aquellos que se quedan, o sea, los juegos del hambre. Los que habéis sobrevivido Dice, sé que es un momento difícil También para ustedes No solo estamos despidiendo a personas Que han trabajado de cerca Sino que además muchos de ustedes también sienten Incertidumbre No sabes si te vas a ir a la calle mañana O pasado, que te vas a ir a la calle casi seguro pero, dice, además estamos tomando estas decisiones para asegurarnos de que nuestro futuro sea sólido. Menos mal que él se incluye, porque estas cosas normalmente él no se suele incluir. O sea, si eres el manda más es para que seáis. No, pero él se incluye. O sea, él él, él, él siente que, que, que alguien le puede echar venga, hombre. Venga, hombre. Pero está bien que haga equipo, eh, quiero decir. Ahora, no me mola nada eso de, para los que se quedan, se hace saber... Bueno, Dios, la que sería allí. Pues, pobre gente, a mí esto me da una pena horrorosa porque además eh, hay muchísima gente muy, muy válida, con muchísimas buenas ideas. Seguramente hay gente que esté ahí por colegueo, que eso también las hay, ¿eh? De necesitamos al feo de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Pues los mismos esos son los que se quedan, también puede ser. Ahí le he hablado. Ahí. Le lado. <risa> qué triste. Tristeza mundial. Vale. Da igual, bueno, seguimos. Seguimos. hablar de cosas más pues... Bueno, pues yo de eso de, lo, de los proyectos <coughs> En cancelar los proyectos Duplicados o de menor prioridad Y en hacer que cada organización Sea lo más ágil posible, como decía Pues nada, esto Son las cosas así A ver lo que lo Es que, lo que se traduce todo esto Pero ya sabemos que la IA y el metaverso Siguen ahí uh -huh. pues, pues estupendo Bueno, como estamos eh, de optimismos Vamos a, a la siguiente, ¿no? Ya que... Ya que sí, bueno, sí, venga. Venga, optimismo, optimismo, optimismo. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis de esto? Me acuerdo, ¿Sino? me acuerdo. ¿Os acordáis de esta pinta que tenía esto? Pues eh, estamos hablando en pasado. Porque acaba de llegar. Estas gafas Bueno, esto está... ya... Esto ya era Google pasado Glass, total, sí. o sea, las esto Google en 2015 Glass, ya Google lo, lo mandó a la borra, a la ¿no? Al cementerio de Google. Le están haciendo el, ahí la, la loseta esa que le ponen. Claro, lo que han mandado ahora es la, la Enterprise. Lo que hicieron ahí, de Enterprise. Con el mando de Julio. Julio, <risa> creo que es compatible con la Google Glass a partir de ahora. Sí, no. <risa> todo lo que cae ahí en esa bolsa es compatible entre todo. Hostia. Sello se dice que tenía una Google Glass. Joder. <risa> Pues, pues Muy bien A partir del 15 de marzo O sea ya han pasado Han dejado de venderlo el, La Google Glass Enterprise Edition Ya se Hasta luego Hasta luego Lucas Y se utilizaban para, para trabajo Como dice Enterprise Y la cuestión es esa Que a partir del 15 de septiembre Se acabó el soporte Se acabó reparar Cambiar O sea Pues Tendrás que seguir de la vida Ellos hasta 2024 Tendrán las imágenes del software Para descargarlas por si necesitas algo. Y bueno, es normal que ocurran estas cosas. Acordaros que Google está ya probando aquel prototipo de gafas que traducía en tiempo real idiomas, ¿os acordáis? Que se, que se vio que estaban con el proyecto este que le llamaban Iris, o los rumores sugerían que se llamaba Iris. Estaban haciendo un sistema operativo para realidad aumentada. Y esto tampoco es que sea un rumor en sí, porque la noticia que salió en el mobile creo que fue en el Mobile World Congress o, o, o en un evento anterior que era de, de, de Samsung con que iba a construir Samsung el hardware y cuál con los chips y, y Google el sistema operativo y la tienda de contenido que decían que iba a estar basado en, en un nuevo Android o algo bueno, que no era Android a secas uh -huh. entonces pues se cargan esto porque realmente uf, Google Glass si no lo habéis probado tampoco es que fuera R era que tenías aquí arriba una pantallita y podías ver algo de información Ajá. ahí arriba un juego sí, mm. sí, exacto pero no era AR que, que te cubría aunque fuera un 30 40 grados de visión era, una, era un ventanuco era, era un, un... Pues Jay Kotari este Jay Kotari ha cogido la planta que tiene detrás y ahora está pidiendo taxi en la puerta de las oficinas de Google para irse a su casa porque es el proyecto el, el lead project o sea que Pobre, pobre gente ah, bueno. puede haber pivotado a otro lado no sé, en verdad este proyecto era muy interesante cuando salió yo creo que a todos nos emocionó eh, con la, lo que era la reaumentada y lo que venía y... pero bueno esto pues va así y <risa> no, no se ha visto un avance desde entonces. Me, de hecho, me, me extrañaba que todavía siguiera vivo, ¿no? Como habéis dicho, no, ¿no había muerto ya como hace cinco años o algo así? ¿O, o solo no, está, quedó está para...? en la nevera. Eh, han debido vender mm. unas cuantas y decían, oye, pues es eh, verdad que hay gente que las está utilizando. No, pues... Eh, mm. Pues bien, no sé. Es verdad que no? no. Yo no le veo ahora mismo. Cuando yo las probé, igual. Fue un momento de pues espérate porque no termino de verle el, lo guay. ¿no? Hay muchas otras tipos de gafas que se están utilizando, eh, bucix ah. y demás, tienen un montón de modelos que se está utilizando en trabajo, o sea que, que esa parte está asegurada, mm. así que esto, pues nada, era un buen intento que no llegó a, a cuajar, o por lo menos que me imagino que servirá mm. de soporte a todo lo que venga de después. Habrán ganado un montón de expertise, que es lo que Eso se puede... sí. Pues sí, sí, cuando saquen sus gafas... O las de otros fabricantes por el oh, tema wow. del sistema operativo, sí, sí, sí. sí. Pues esto está finiquitado. Eh... He estado viendo que esta semana ha salido esto. ¿Lo habéis visto? Hablando de hardware, ¿sabéis lo que es eso? esto? ¿Sabéis lo que es esto? Este es el. No, leak. no tengo ni idea. Este es el primer leak que dicen de las gafas de Apple. <risa> Este es el, el conector leak. de la pantalla algo, no se sabe muy bien, algo pero claro, hay una página que saca el leak este, y dice, tenemos la pieza de tal, y claro ¿sabes? todos los, los cimientos de internet vibran, ¿no? todo el mundo, vamos, vamos, vamos vamos y de repente, siempre hay alguien que agua la fiesta y sale por ahí uno y dice oye, yo creo que esta foto la vi hace un montón de años y estos son los pods esos de tal y dice, mirar abajo a la izquierda la pieza <risa> es sospechosamente parecida. Entonces, otra vez al hoyo, ¿sabes? Ah, que viene Apple. No, que Pero, no viene. ¿que viene no, la no, que anterior viene. sí que parecía otra cosa gafera. Sí, en ¿no? esto sí, parece algo. No sabemos exactamente. Pero Conectores claro, de algo de pantalla. Sí, parece. Además, así puesto. Claro, esto no está puesto, está puesto así a posta, claro. Claro. Eh, claro, en verdad es, es vertical es. y va doblado así y, doblado, y claro. <risa> claro, ya no es nada, son los pods estos que es lo que dé la vuelta, pero se la han colado a alguien, se la han colado. Esta foto al menos se la han colado, esto sí que no es. O a lo mejor están reutilizando piezas. No lo sé. ¿Mm? No lo sé. El caso es que, bueno, se ha liado, se ha liado, ya sabéis, como, como... yo te digo que de, de esto, de esto, habrá 24 millones de vídeos dentro de una semana. Cada cual más bochornoso. Porque, claro, es imposible saber lo que pone ahí. Pero bueno, este, este Este es el nivel ahora mismo en el que estamos. Claro, cualquier cosa que saca Apple... Yo te digo ¿Tiene, que... Apple... Tiene, tiene un, un... Joder, ¿cómo se llama? Un... ¿Un fusible? ¿Hay un arriba, fusible a ahí ¿Arriba a la izquierda? ¿Tiene, ¿Cómo un... va a llevar un fusible? Es, es, es <risa> steampunk. Es steampunk. Un fusible de 2 amperios. Que si te salta, porque lo conectas a 220, si te salta, se quema y lo cambias. Eh, eh, eh, yo no sé dónde han salido esto. Esto puede ser. Esto lo pueden haber sacado de la, de la estufa... Que Será una pegatina, sujetado, ¿no? Para no para... Ver, eso no creo yo. No, no. La verdad no. es que sí que parece un fusible, pero... pero... Parece, tiene, no, eh, a, la, a la derecha hay otra cosa parecida. Es, no sé qué es, Se pero por la luz... Un conector multipin, ¿no? Un conector multipin de esos zócalo. Sí, ya... Sí, Pero sí, estaría sí. guay, estaría guay que tuviera... Que, que llevase pro, fusibles. Una protuberancia, aquí además de eso sí. Y válvulas <ríe> ahí, ocho válvulas. Luciendo <ríe> ahí. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> yo quiero una... esta Esta estética estaría muy bien para un visor VR, no que, me digáis que, que no. Que, que el steampunk lo saca y todos los <ríe> Apple fanboys lovers eh, dirían... ¡Dios! ¡Qué cosa más estupenda! que o sea, saque lo que saque, van a flipar todos. Por el precio y porque tienes que justificar los 3.000 palos que te van a cobrar. Entonces tú te lo compras y va a ser lo más de lo más. Aunque se vea, aunque seas tuerto, aunque solo veas un ojo, porque el otro no te lo venden. Se tiene ¡Qué estéreo tiene! ¿No? ¡Qué estéreo tiene! Eh, otra cosa que. Bueno, hay muchas fotos de gente sacando esto. El visor de big screen. Buah. Ah. No, estaba mirando la el, el, el bote de refresco el bote de sprite. No, empieza, a ser, empieza a ser como un bote de sprite y tiene todo yo este le Esto quiero sí. le quiero ya o sea tengo unas ganas este sí. de, de, de verlo porque, porque tienes que mandar tu cara para que lo hagan yo, yo ya, les mando la, la, la tienes están... que escanear tiene que escanear y probablemente un riñón también pero sí así. Joder. Oh. no mola tío pues yo, este... bueno, sí, yo, sí, yo se lo mandaba, mandaba el riñón este y este la año, cara. Este año enviarán a España entre ellos, que nosotros el hablamos en un programa anterior. Y la verdad es que, que el tamaño es la caña. El tamaño es la sí. caña eh, y todo lo demás tiene que ser la caña, porque si el tamaño ya es pequeño. Además, es que salía, salía, no tengo el vídeo, pero salía uno bebiendo, con las gafas puestas bebiendo. Y entonces el tuit decía: sí, ¿A sí. que esto no lo puedes hacer con otro visor? Pues claro que no. Efectivamente. Claro que no. Porque te choca. No me puede bueno, puedes hacer así. Claro. O, como hacemos sí. algunos con pajita. Yo me llevaba a poner una pajita. Claro, de nada, de es súper triste, ¿no? El, el visor que está por llegar, el visor más pequeño. Eh, y donde tenemos. Eso es Steam ¿no? eso sí. ¿Ya? Lleva cable, es para PCVR. Sí, sí, ¿no? Es. es, es que no lo digo de imagino, malo. O sea, es solo para sí. que lo sepáis. De malo que necesita Lighthouse. De no, está... malo que necesita Lighthouse. Sí, necesita Lighthouse. Sí. Que no es Insider. Pero. Por ponerle algo malo. A mí me viene bien Es más grande el mando que las gafas Eso también es verdad Y el FOB, pero el FOB da lo mismo ¿Qué, qué, no, O sea, no es que no dé lo mismo Esto es, ya lo es, lo lo que, esto, esto es Ready Player One total ya, ¿eh? pues ya esto, está. esto es llevaba ahí Cuando se ponía con el, con el Andador, su visor ahí claro. ¿Hm? pues, eh, pues sí Es el futuro ahora El futuro ahora, vamos a empezar a hablar de, de Software ahí, um, no. Eso es Ahí está. Porque realmente, aunque pueda tener inspiración de hardware, es más software. Es un juego que está haciendo la empresa Rebuff Reality. Y básicamente es un juego de, de baile, o sea, un beat saber pero con los pies. O sea, tenemos dos opciones. <risa> no. <risa> no. Tenemos la opción de, que le llaman de leg tracking, o sea, de tracking de pies. Que lo que hacemos es que los controladores los ponemos, pues no en los pies exactamente, sino... Eh, la parte inferior, vale, cerca de los pies los tobillos, por ahí y, y el tema es que, que como veis aquí, pues te, tenemos que saltar, tendremos que esquivar golpear, con los pies me refiero haciendo, pues bailando o haciendo como que, que bailamos pisado, esto, como... Sí, sí, y saltar con el, con el... ya te puedes poner el visor bien como tenga alguna no, al no, no, visor No, o sea... el visor no, esto, como pongas la pieza hacia bueno, como, y, como, digamos, es como pisar Lego es como pisar no, pero ahí, y, ahí, y ahí, ahí no, no la foto que has puesto antes, sale pasa? que te lo pones abajo, no, no en el pie-pie. Lo ves, claro, lo de las chica eh. la de, de abajo. Ya, pero ¿cómo no lo a poner? Si no los pisas y los reviertas. Que lo está poniendo en el pie, sí, ¿esto claro. se lo ha puesto en el pie? Ah, porque se lo subirá sí. ahora hacia arriba, digo yo. No, no tiene sentido. Para... Ahí, ahí. No, la es verdad que además es que además detecta... Detecta... Entonces, por qué lo pone ahí? O sea, ¿por qué se lo pone en el pie? Pues los vídeos están hechos con una razón. A ver, en el pie te puedes poner los trackers de Vice porque aparte tiene el modo también de seguimiento de cuerpo completo en el que o sea, con las manos también darías, golpearía objetos que vinieran por arriba también. Aparte de esquivar como en B-Saver bloques, o sea, muros. Estoy sudando y, y no me lo he puesto solo de pensar en... en, en... Pues en la GDC que arranca hoy ya tienen ahí, tienen ahí demo para probarlo. A ver, está genial. O sea, es, esto es... Eh, improvisaciones sobre el mismo tema. O sea, ya, ya BitSaber está con el tema, pues ahora eh, habrá uno que sea con las orejas dentro de poco. O sea, es, es darle vueltas, vueltas, vueltas. El problema es... A mí cosas. me molan para, para usarlo luego con Nalo. El, el, el, los claro, aparatos esos para engancharse claro, a los vídeos claro, pero, pero yo estaba pensando que, pero, que si, si son trackers, en cualquier juego de PC? Si son trackers, estupendo. Porque esto. No los, los trackers no sí que te lo ponen en el pie porque son para ponérselo en el Pero pie Pero si tienes estos churum, estas cosas que te pones aquí, esto, la inercia, al final termina fallando. Ah, los y trackers y yo bueno, me los pongo también tú, en las pantorrillas cuando, cuando los uso. Porque en los pies además producen como muchas vibraciones y, y funciona peor cuando das el golpe. En la pantorrilla funciona bastante más estable. Y luego que es más, mil veces más cómodo ahí. ¿Y este es háptico? No sabemos si tiene, si tiene ápticos si Hombre, vibra. los mandos vibrarán. No, le o sea, le le los mandos lo vibran. Que, lo que te ponen son los pies. Pero los pies te ponen pie? los mandos. ¿Cómo? Pues sería interesante. Claro, el mando. Es que el... Ah, que es para ponerte el que, mando. Ah, que es para ponerte el mando yo pensé que, que, que Pero no era es, que, el mando. es que no, no, no me habéis dejado explicarlo bien. A ver, ellos te van a vender el software Ay, y tú te amarras los controladores con lo que quieras No tienes por qué comprar la solución oficial que te dan ellos. Es lo que iba a decir ahora. O sea. Pero tú te lo, lo amarras con, con cita y Lacto, lo que ah, quieras, ¿sabes? o sea, lo que tú tengas en casa, ¿vale? Mira, mira, claro, claro. No, no, ellos te venden lo que le llaman el track strap o algo así. Ahí que está. Ellos te venden ya esto para, para los trackers, sí, sí. No te digo nada dónde va a acabar el. el, el... O sea, si, si entonces van a si lanzar. Chungo, darte contra una pared con la mano, darte con los dedos del pie. ¡Ah! ¡Dios! <ríe> Quedan. Los pies están más controlados en teoría, ¿no? O sea, me refiero. Hmm. Bueno, pienso porque no ves. O sea, tú estás. Las cosas vienen de delante hacia ti como un ¿no? b no, ¿no? No, vas a irte a los lados. Sí, la, como, la, los o sea, pies están debajo de ti justo. Las manos llegan a, a toda la habitación como te descuides. Claro, a eso me refiero. Y la cuestión es que para Quest, para. están desarrollando también para Place Enviar, dos Enviar 2, by y de Pico 4. Quest Pro Rift S para todo ese tipo de mando, para Valve Index también, no, para PSVR. Se ve, aquí se ve el. Sí, son los Valve, los, los Knuckles. Los Knuckles. Mm, y para el tema del cuerpo completo, para poder también que con las manos hagamos cosas, van a desarrollar también, con, van a intentar meter que tenga Hand Tracking en Quest, por ejemplo, que tenga el, el seguimiento de mano y también los controladores abajo. Entonces, pues así lo que hablábamos, ¿no? De combinar. El, o seguimiento de manos con, con los mandos, pero también darán soporte al Mocopi de Sony, a Aritora X, vale, a Steam VR, Tundra, a Tundra ¿Esto? que son los trackers de. Sí, bueno, Steam, cualquier dispositivo de VR va como gratis con, si le añades soporte a trackers, pero mola la filosofía sí. de cualquier cosa que tengas en tu casa. Es Como ahí tenemos mil dispositivos que detectan movimiento, pues venga. Me parece muy buena. Sí, muy, muy sí, buena, sí. Pues ahí está veis está. que las de momento Dance. parece que lo, lo, lo han dado soporte para Quest 2 y para Valve Index y el resto está en desarrollo porque van a lanzar una campaña de Kickstarter en abril y habrá una serie de opciones comparables en precio a otros increíbles juegos de RV, incluyendo Trackstraps, no dicen ellos. No Preguntan, ¿Cómo, ¿cómo haces el dice, ¿cómo? Dime, perdona, Julio. ¿Cómo haces el que no, Dice el seguimiento de los pies. Si tienes el casco en la cabeza, eso es lo que te iba a, justo. Lo iba a se supone ¿no? que, que el juego estarán mirando hacia abajo porque pues anda, tienes que ir viendo tu paz para golpear todas las cosas que vienen. Ya, coño, pero entonces. Eh, basta, y aparte, cuando tú sacas los mandos un, un poco, o sea, tú podrás mirar hacia adelante y luego o sea, los mandos se posicionarán, no sé, bueno. Sí, utilizará, lo... los, eh, y utilizará una predicción de dónde están los pies y, y en los sensores IMU para saber si suben y bajan, pero más allá de si suben y bajan, venden está velcro, complicado. velcro de muy buena calidad, claro. Porque si no, el bueno, te, sabe... eh, al menos la idea es interesante. No sé, bueno, bueno venden velcro y pues, una app pues hace un... también. Sí, pero hmm. basar toda tu idea en que el velcro funcione. Hay, hay un ¿Os acordáis de ahí? las máquinas de baile de la arcades? Pues... Sí Bueno, que lo probaremos, que nos lo manden que nos lo manden Y juega Gaby Y que lo hagan directo Así, así lo vemos Así lo vemos. Venga, juegos Venga, juegos, juegos, juegos Que se Venga, viene, juego, juego. viene Half-Life Es que viene, o sea sí, no, no, ya digo, eh, el, el, Para mí Ay, es el no, día okay. de la marmota Es el día de la marmota Hemos hablado de Half-Life de Remot, dejar el episodio y volveremos uno, dos, a hablar porque tres. el 6 de abril bueno, llega no. el episodio 2 el episodio 3, <ríe> el episodio 2 y medio el episodio 1, 3 cuartos ojalá eh, llegara el episodio 3 sí. no, el episodio 3 <ríe> no, no llega, por cierto esta semana se ha hablado de ello, sí, que había un proyecto ¿no? que por ahí, perdido, que querían haber hecho antes de Alex y al final lo defenestraron, dijeron que no estaba preparada la VR, esto era antes de Index antes de un montón de cosas y dijeron no nos vemos con, con capacidad de hacerlo Así que lo tiraron por el Retrete. Bueno, pues el Half-Life, el Half-Life 2 en VR completo lo sacaron el año pasado en septiembre, yo si no recordad que fue. Y ahora llega el episodio 1, que ya está disponible, y el 6 de abril llegará el episodio 2, con lo cual ya tendremos completo desde Half-Life 1, que hizo el mod más Volmer, y yo espero que lo siga mejorando y que podamos jugarlo con compasión en español. Y luego tenemos el Half-Life 2 con los dos episodios y luego Half-Life Fall, o sea, todos los Half-Life. En VR. Esto está creado por, por la comunidad, pero la verdad es que los juegos parecen nativos totalmente. Desde que los sacaron en septiembre, que yo me lo pasé, hasta ahora, han mejorado muchas cosas. Vale. Como por ejemplo, ahora puedes elegir la velocidad de movimiento. Ya no tienes por qué ir tan rápido. Puedes jugar hasta con teletransporte, sin marea el movimiento libre puedes poner bueno las viñetas todo eso está ya disponible los vehículos tienen, pues cuando vayas dentro del vehículo puedes cambiar la escala del mundo también por si a eso puede hacer que te marees menos o tal en fin hay distintas eh, sí sí puedes variar la escala del mundo sí bueno. en definitiva yo y también han mejorado ya muchas armas ya todas que las puedas agarrar a dos manos o a sea, la recarga todo pero sigue todo pasando genial. sigue pasando que si te acercas a una bombona la bombona explota y se te lleva por delante <risa> pero eso no es culpa de los models, Eso es culpa de las físicas que del jabón no este de su día no sé pero cuando tú estás jugando y estás ahí no no que así yo estoy este fin de semana y me reventé la boca porque porque me cojo el barril y hago no sé qué Y la lía, choca y con y algo y, repente, y explota pa, todo y ya lo siguiente que suena es el pi dice pero si no me he movido si no me he movido entonces es un, bueno, hay un no, poco de frustración ahí no es por ser pero eso de los mods, no es tan, ¿eh? no es tan así eso ya pero pero sí te puede pasar a mí me pasó varias veces este fin de semana y oye a mí me, me mola o sea me mola poder revivir estos juegos yo no me acuerdo ya me lo pasé en su día en 2007 o por ahí cuando salió no me acuerdo mm. ni qué año era y hijo y, pues yo para mí esto es una gran noticia porque que el juego sí. es muy divertido que sí sí está pero bien. no es la gran noticia y es el problema Oye, ¿cuándo van a salir ¿cuándo van a salir el, el, el mod para Unreal? El gran. ¿Lo de Breeders? No hay fecha. Dice no hay que, fecha. que este año lo sacará. Nos ha tomado no toma el pelo. Pero de momento no, no sabemos. Y esto lo comentaba en un comentario porque, siguiendo. Porque todo interesa ver lo que hace Breeders con Resident Evil 4, que de momento solo ha anunciado que va a sacar el, el para tercera persona y está trabajando en primera persona, el Resident Evil 4 Remake de su mod de guerra, ¿no? Y comentó ahí que, que, que cree que, el, que lo que está haciendo para un Real que puede tener mejor rendimiento que, que los mods de Resident Evil, ¿vale? Y los mods de Resident Evil no los veo yo tampoco fatal, la cosa ha mejorado, ¿vale? con respecto al principio, sobre todo, y también es verdad que los que lo probasteis, por ejemplo, Resident Evil 2, que la, el hall ese principal iba como no, o sea, iba, era, iba fatal pero luego tú te ponías por ejemplo en otra zona y iba bien sí. igual que el Resident Evil 3 que iba genial mm, de, de bueno que comenta que puede dar en que, refractions que, que, y ya se veía, iba fluido pero claro perdías los reflejitos y cosas pues comenta mm. que, que, el, que el inyector este que, que puede dar mejor rendimiento por el tema de cómo se renderiza y todo esto ¿sabes? hablando bueno. de inyectores voy a hacer un inciso aquí, vosotros conocéis esto No. Blue Protocol. Me he quedado flipado. Porque. Porque es un mundo abierto. Y ahora os cuento por qué. ¿Vale? No se me va a la olla. Esto es, <risa> esto es un mundo abierto. Es un mundo abierto que parece que es un anime. Pero en realidad no es un anime, es un juego que están haciendo, super bestia, el, el típico RPG a lo, a lo bruto bruto, bruto, <risa> ¿Vale? Y entonces han sacado. Y esto no sé, no sé, porque está en japonés y no me enteraba ni en la mitad. Pero han sacado un inyector para. Además de hacer el juego, han hecho un benchmark. Han utilizado el juego, el motor del juego, con toda la ciudad para hacer un benchmark. Que este benchmark eh, está aquí. Y han hecho un inyector para el benchmark. Pero es que mira. Es verdad que el que lo, el que lo hace parece que también le ha dado un embolia, pues, No para quieto. Pero, eh, pero mira tú qué pasada, ¿eh? Mira tú qué pasada de mundo. O sea, ya hay inyector para este mundo. Bueno, hay inyector para esto. Pero no me digáis, yo, soy, yo es que me, me, me he puesto a verlo y me he quedado flipado de la cantidad de cosas que a ver, ¿verdad? Va, va, va, va a cachitos, ¿no? Va un poco a cachitos. ¿Pero esto es el de Braido? Okay? Sí. No, bueno, porque no, veis la, no. la, la, la esa. Sí, no lo sé. Es, dicen que es un inyector, que no estaba, que el inyector todavía no estaba. No estaba... Es que se parece a la interfaz de Brado, sí, por pues sí. digo pero que todavía no estaba el inyector publicado. Dice, dice por el chat que sí, que es el de Pero no, pero es que esto está probando a, que hay testers y tal, ¿sabes? Sí. Eh, de pero hecho, pues... había... Um, compartieron un, um, o sea, un canal de YouTube que había vídeos probando muchos juegos de un Rare Engine. Sí, esto es un... Y... Sí. sí, pero que no sabía porque he estado investigando y en ningún momento he visto que era realmente el de Preydoc Hablaban de que era un Debe serlo. Por, el, por la interfaz y comentan que por el chat que sí, que... Hmm. Pues o sea, sí, este... a... Quitando eso, el juego me parece una pasada. Si sí, es verdad que el juego está bien hecho, pero me, me parece alucinante. O sea, me parece. Es World Out of Line. Estamos llegando ya a ese punto, ¿no? Uh -huh. No veo mucho. Sí, sí, es que se, ¿Sois se, una No, se, ves, se, ve guay, se ve guay. Sí, está. O sea, o sea, no sé, pero es que como que hay ya Varios juegos muy muy parecidos En estética que, de, este, si gastando, de mundo abierto no sé, así Pero es Bandai Y, es y Bandai. Está, está perdiendo sí, está perdiendo Como la capacidad de impresionar esto Joder, O es sea que, que, que veis poder. esto, que tiene cuatro polígonos De, de Half-Life y estáis flipando Es que está yo, mejor Os pongo esto y, y... Joder, Pues pero, es que pero, está, pero, está Half -Life mejor Half-Life Pero a mí tú que gráficos Joder, No sé bueno, pues sí, vale, ya bien. lo jugaré yo, no hace falta que juegue vale. Bueno, era el inciso Que, que quería el, el protocolo Blue, se llama protocolo blue. Pero como no os ha gustado pues, sí. pues es fuera ¿Qué más? Pues lo que nos queda es Lo más descargado de Playstation VR2 Lo más descargado A mí esto me tiene flipado Te lo juro que me tiene flipado Tened en cuenta que, que llegó el 22 de febrero y, o sea, que ha sido una semana, porque no el 1 de marzo, miércoles, era, o sea, el miércoles siguiente era 1 de marzo ya, o sea, en una semana, eh, a ver, los matices, la letra pequeña, antes de nada, lo más descargado, hay que leer primero la letra pequeña, lo pone abajo, que pasó lo, lo deje en la foto, pone, solo compra en PlayStation Store, no se, en ah, no se incluyen las no se incluyen las actualizaciones de juegos, ni los juegos incluidos claro, en el hardware O sea, los juegos claro. incluidos en bundle O sea, Horizon Que lo veis en tercera posición No significa, o sea, no está contando El que tú te has comprado, Julio, que viene en la caja El código mm. claro, No está vale, contando vale. eso Pero la pregunta que hago es... Tampoco está contando Resident Evil Villas, que es una estrellación gratuita Gran Turismo 7, que es una actualización gratuita eh, No más, es que hay Una actualización gratuita Pero ¡Calla QBR, eso... marea, que te cagas! ¿Cómo va a ser Calla QBR el... el, el... Estarán, estarán todos los niños vomitando por la barca, haciendo así, ¿sabes? Al agua. O sea, el, eh, eh, yo no me he cogido... El, el último globo grande que me cogió la VR me lo cogí con kayak, jugando a subirle, eh, que no, no pasaba de 25 frames. Y yo hacía así, y, hacía pa, pa, pa, y me cogí un, un pedazo de mareo. Eh, pero, pero eso kayak, porque iba lento también. Sí, sí, pero, pero, pero, pero... ¿Por qué kayak? O sea, kayak, ¿qué haces con kayak? Es que no le he pillado, Calla, o sea, me, parece, me pasear, parece una gran demo técnica, me parece una gran demo de lo que es ir en una barca, porque por lo menos la otra que no te bajabas de la barca, el, co, el, el Ops ese, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de la barca? El Phantom Cover Ops. El Phantom Cover Ops, por lo menos matabas a alguien. Aquí, como no le pegues con, con la pala a, a una lechuza de esa que sale, ¿sabes? No, no, no puedes hacer el mal, no puedes hacer... Bueno, de hecho no puedes hacer nada más, más que ver al perro que ladra ¿eh? cuando das la vuelta en el faro y ver... ¿no? A lo mejor estoy... estoy eh, minimal, bueno, ¿no? el, el paisaje, el disfrutar del paisaje y la mecánica que te ofrece pues bueno, decir el relajarte, el, no sé, el gan... también puedes competir con, los, con los, las estas que entran de, de tiempo, ¿no? Las pruebas estas con los fantasmas, o con contra el esto fantasma. Me recuerda, me recuerda al, al primer videojuego que tuvo éxito en la VR durante un año, que fue el de conducir camiones, el, el gran track, ese que se llamaba el track simulator. <risa> hay gente que lo sigue usando, enganchado. Digo, pero vamos a ver, si lo que quieres es librarte de. Qué haces llevando un camión de cerámica de un pueblo de París a un pueblo de la Borgoña, o sea, qué ¿y, leche Y qué haces eso? llevando un cargamento de esclavos de, desde un extremo a otro de la galaxia no en el Interangeru? No, no te metas con el de Eso porque el Lore tú, tú eres, o sea, el Lore Sí, que sí, que el Lore es la hostia. Pero yo estoy el que lleva el camión lo mismo nave. el camión se monta sus películas. Pero yo bien, estoy dentro claro. de la nave, no soy un camionero. Con todos los respetos al camionero, pero camionero es que lo ves. O sea, yo voy de aquí Tú, a tú miras como y... yo las noticias del, del juego de Elite Dangerous más que las noticias reales de política y cosas así, porque a mí me interesan más. Claro. De ¿Qué ha pasado con el Imperio? El códex. claro. El Codex. Claro. A ver, ¿El la... codex? claro pues, pues, y me lo pongo y además, además tengo un plugin de eso que te las lee y vas en la nave y te las va leyendo. Pero sí, pero es como si, como si eh, sale mañana un simulador de Radiotaxi. Que tienes que estar conduciendo cogiendo taxi, taxi para Moncloa, por favor, taxi para Moncloa, 337. Pues, pero que me estás. Pero. Que, que no digo. O sea, a ver, no es por decir que no. Pero estamos locos. Una piragua, lo más vendido de pero de escucha okay, son los simuladores. O sea, tú, yo hago de hago MOS y me corto la, la Tú compites en carrera, no. yo qué sé. O sea, no es lo mismo, ¿vale? Pero. Pero. Pero, bueno, y, racing, y Racing es un simulador de, de carrera yo que sé, A tío, ver si que... ahora me vais a comparar y Racing con conlleva, llevar un kayak ¿sabes? Bueno eh, Bueno, la vaya, cuestión es que en eh, la que, lista que, tenemos el, los cuatro de arriba que son iguales en tanto en Estados Unidos, no me quita la lista que no me la sé de memoria ah, pero, pero Perdona, pero, la, la, la miro, ver, la miro eso, no pasa nada a ver. No, no, que ya, ya la tengo delante Son Star Wars, ah. perdón, kayak, Pavlov Horizon Carlos de the Mountain Star Wars mm -hmm. Tales from the Galaxy Edge y luego en esta lista son todas cosas nuevas ¿vale? o sea nuevas que no veíamos la lista de PlayStation VR que ya se la han cargado Sony ya no pone PlayStation VR 1 ahora solo la PlayStation VR 2 de lista de más descargados me refiero mm -hmm. y lo único que sí queremos de esa lista antigua aunque pues aunque vemos jugado que también okay. estaban como Aster default es Josh Simulator en Europa Josh Simulator <risa> Siempre ha estado ahí en la lista Siempre. y cuando salga V-Saber en PlayStation VR 2, seguro que V-Saber estará arriba hombre, ahí también. Es que, me... vamos, a puesto lo que sea que va a ser el número uno y ahora. super bueno, el primer mes seguro, pero yo creo que el del resto también. Es que ese juego. Es ahora es que, ahora es que estoy, viendo este, estoy viendo este. Sabéis que si cogéis los dos manditos, no soy hater del juego, ¿eh? pero es verdad que si coges los dos manditos <risa> y los juntas mucho, los juntas mucho y los mueves así, vas a 200 por hora. <risa> O sea, pasas por encima de, lo, de las islas, o sea, rebotas y saltas. Porque hay un movimiento que, le, como le pillas el truco, no tienes que hacerlo. Sabéis que cuanto más cerca. Y es súper rápido, súper rápido. Y te pones como cuando, cuando Bélix se, se montaba en una barca. Y, y daba así, entonces se ponían así. Y vas a dos ruedas. Pues, eh, que me estoy acordando de. Pues, en verdad, no tiene muy fácil de, de limitar eso. No sé si, si se puede hacer trampas tan sencillo. Se deberían sacar una actualización en la que no puedas acercar los mandos para mover el. Pues hacerlo, el este y ya hacerlo, juntar los mandos. Lo 250, lo he hecho. Velocidad absurda. <risa> Empiezas a ver los píxeles como si se abría <risa> la, el, el tubo negro de Maverick de cuando va en el F 14 Pues de la velocidad que va. <risa> Ese es el. el este. O sea, que teniendo esto, a la gente le mola más el. No, yo, yo estoy seguro que si no. sacaran la lista real, le estaría arriba porque los más vendidos, la, la otra lista que había se veía, o sea, en, en principio son los más vendidos. De hecho, a sumos, yo sí lo digo en tiempo real. <risa> bueno, tampoco, o sea, que no pasa, nada, que no es tan importante, pero que sí que era, que sí que era no, pues si tardo un poco. Sí si, que si era interesante. Bueno, la gente se quejaba de este juego, quería solo, solo escalar. Mira, ahora mismo me sale Sweet Pack VR, Resident Evil Villa, Gran Turismo 7, Pavlov, The Walking Dead, que supongo que lo Kaya, podrás comprar. Está? El Calla me aparece en la posición 1, 2, 3, 4, suponiendo que esto está ordenado, ¿vale? En la 10 me aparece ahora. Pues eso es más normal. Mm. Eso es más normal. Claro, pero es que esta lista que estamos viendo, lo estoy diciendo, no sale, no, no se cuenta Villa, no se cuenta Gran Turismo 7, que todos yo estoy seguro estarán por delante. O sea, sí, sí, sí. Seguro. Más que nada Horizon, es que la mayoría de gente lo habrá comprado con el visor seguro. Y, y, y Gran Turismo 7 yo creo que ha llamado mucho la atención, igual que Resident Evil. Vamos bueno, solo hay que verlo, que aquí me sale superventa, o sea, en para arriba. Para. Y Switchback parece que está vendiendo bien. Vale. Vamos También. con lo más leído. A no ser que haya más juegos Yo no tengo si, más si esto es real Estos datos que están aquí Claro Sí, yo creo que, que Será hombre será real No vamos a empezar a mentir el, el, Vamos con lo más leído Para ir terminando el, el programa de hoy Venga Lo más leído de hoy de No, de hoy no Lo más leído de la última semana que los rovianos Los rovianos Habéis tenido a bien Leer Y votar Porque al final Si lo lees Lo votas Que eso es la reflexión lo más leído, Resident nivel 4 Remake Juegas ya su demo O sea que esto os ha puesto mucho Esto es lo que más nerviosos os ha puesto Luego también os ha tocado ahí un poco la moral eh, Metacuest ahora con soporte para un Real 5.1 O sea que os ha gustado Claro, cuando entras y... No va la nite, me voy Y luego lo más descargado de PSVR 2 en febrero Kayak y Pablo Superan a Horizon Ese titular tiene un punto de clickbait Que nos gusta eh, para, para, para Bueno, ver es real, ¿eh? o sea, Cabrear, la lista es sí, sí, sí, para cablearos y que cuando entréis, pues le zumbéis ahí y entonces siempre habrá... Que, pues eso, esas cosas que, que, que, que sí que nos no pasan en esta social. Aquí. aquí estamos. Y el comentario más afortunado o desafortunado de la semana ha sido para nuestro compañero Gonzalo. Sí, Gonzalo. <risa> Lo más descargado de PSOE Calla y Pablo. Dice, yo me alegro de al menos ver una lista diferente muy diferente sí. Que uno se aburría de que fuera siempre lo mismo aunque pasaran los años. Yo, simulito, sigue apareciendo, eso sí. Veremos cuando llegue Bitshader. Pues las pues cosas que funcionan, nos comentaba... diviertes, ¿por qué no tienen que divertirle a la gente que lo descubre por primera vez? Esto es como si ves Indiana Jones la primera vez y luego la ve alguien en la primera vez y dice, ¡qué buena es! Y tú le dices, ¡no, hombre! Está más vista que el te veo Ya, pues si no la has visto, pues será divertida. Nunca deja de ser. Por eso son clásicos. Porque nunca pasarán de moda. La historia es que tienen que hacer más clásicos. La killer app. la killer app. A lo mejor la Quilera es la de los pies. Se acabaron las manos, vivan mm. los pies. Dios dirá. Lo, veremos, dioses, lo la, veremos, lo veremos. Los dioses metal, lo veremos. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí todo lo que teníamos que contaros hoy, que ha sido variado. Yo creo que ha estado bien. Hemos tocado de todas las de AR, de XR, de VR, de, de Monitor, incluso, o sea que casi no hemos hablado de IA, con lo cual se agradece, yo lo agradezco. No sé, no sé qué más. Eh, ya la semana que viene. Veremos dónde lo hacemos. Se acerca Semana Santa. Aquí esto es un no parar de fiestas, claro. Es un no parar. La semana que viene, es domingo, ¿no? No hay nada raro, ¿no? Sí, ¿no? hay nada raro. La semana que viene, domingo, haremos el programa. Veremos si hacemos cosas entre semana. Veréis que estamos bajando. Cuando llegue un poco, Semana Santa, descansaremos sí. esa semana, ¿no? lógicamente. Estamos eh, bajando un poco el pistón porque, porque, eso, porque tenemos mucho trabajo últimamente y no damos de sí, no damos de sí. Pero. Se agradece que estéis aquí. Mm. ¡Genial! Pues no sé si alguno de vosotros que tiene algo que añadir o que calle que calle para siempre. No tengo nada, nada más que decir. No <risa> Muchas gracias. Que, por su que, que, vale. que eso, que, que lo que has dicho tú, esta semana haremos directo, seguramente el jueves. Sí. Y lo anunciaremos antes. Y vale. nada, y el domingo que viene aquí estaremos. Sí, señor. Muchas gracias. No viene. Aquí estaremos. Muchísimas gracias por pasaros. Eh, poneros el visor. Hablar bien del visor. Eso. Y no le pongáis kayak si nunca ha jugado a nada. Porque le perderemos para <risa> siempre. Ponerle algo sentado. No sé, el que sea. El, el Horizon sentado, el, el ¿cómo se llama? Este, que, que el safari de las máquinas. El safari. Eso es sí la hostia para enseñar a la gente. Y le decirle, sí, la, sí, la, la hostia, agua? anda, mira, a que bien se ve. Hala. A ese ya, pues sale de ahí y lo compras. Bajas en ¿eh? la le ascensora he a la tienda y le das de la mano <ríe> le lleva. Nos vemos, robianos. ¡Viva la VR! Te decía. ¡Viva! ¡Venga, vamos ahí! Me queda <ríe> Hasta luego. Hasta luego.